Estamos a punto de reunirnos y compartir nuestros relatos oscuros. Estamos en vivo y en directo. Buenas noches todos y todas y todes. Porque sé, yo aquí eh, Ay, sé que, que hay, entre la audiencia, hay... Todes, ahí, ahí todos, todas, todos y todes. Eh, y pues obviamente aquí se le hace la invitación a todas las personas, a todas las personas también. De hecho, desde el día de hoy voy a empezar a hablar con el lenguaje inclusivo. Así que todes son bienvenidos y vamos a iniciar este, este transmisión. No sé si así se hable en idioma, en lenguaje inclusive, pero así voy a hablar todo el día, como si fuera italiane. Se voy a hablar como italiane. A ver, pónganle el número uno quien, quien no se identifiquen con el sexo masculino ni con el pinche tren, ni con el sexo femenino, sino con todo lo contrario, al revés, volteado. ¿Cómo es que se llama eso? Eso se llama... Eh, ah, mira, Sage Sierra... Eso tiene un nombre. Que no se define ni con uno ni con otro. ¿Asexual? No. Eh, no binario. ¿No binario? Sí. Sí. Yo para las matemáticas fui muy malo en la escuela, así que... Creo que es no binario, ¿cierto? Eso de no binario, me, la, la verdad. Afirmen aquí. Eh, exacto, mira. Isaac dice no binario. Ajá. Mira, Sage Sierra es, es todes. Todes, vamos a ver si hay otro Todes en la transmisión. Eh, pongan uno si se identifican con el no binario. No binario. Uh -huh. Con el novenario, te pongan uno si se identifican con el novenario. Solo tenemos a Saje Sierra. Bueno, vamos a esperar a que entre también más, más gente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pregunto esto? Pues porque como ya hemos. este... Amarrado algunas parejitas Pues también podemos amarrar parejitas no binarias, ¿no? Podría ser, para todos hay Miren aquí ya Don Salchipapa Don Salchipapa también es no binario Así que, bienvenides ¿Qué pasó? ¿Salió un nuevo video de la compañera? No, no, yo no me acordé Yo cuando inicio la transmisión me acuerdo de un montón de cosas y así inicio. Pues es este como en el estando. Se me ocurren las cosas. Como un buen estando, pero no a mí se me ocurren las cosas, no ando ahí aprendiéndome lo que escribí. No, yo así, de una Abrí pa un güey. frío. Eh, no soy tu compañera. Soy tu compañera. <risa> <risa> soy tu compañera, en salchipapes. ¿Y si harás videos sobre los animales que caminando en círculos? Ah, tengo ahí el guión no he querido hacerlo, no sé, no sé si me anime a hacer el... sí, es que, ¿qué voy a decirles? Lo mismo, ya hablé con personas que se dedican a esto de los animales, con veterinarios, y me dicen, pues, que la verdad no saben, que, que sí, parece ser un misterio. Yo les voy a decir algo. No, otros dicen que es que por las, eh, por, la, por porque hay un problema en la tierra, que las en la, la cosa gravitacional, y que los polos. Bueno. Miren, eh, si hubiera un problema gravitacional en el que los animales actuaran de esa forma, yo creo que también nosotros los humanos nos eh, nos haría algún efecto, porque también somos animales. Eso es lo que se nos olvida. Les voy a decir una cosa, las hormigas, esos videos que sacan de las hormigas dando vuelta, las hormigas siempre dan vuelta, gente. Sí. Si no han salido al campo, si no han tenido la oportunidad de ver a las hormiguitas, las hormiguitas siempre andan caminando. Bueno, no siempre, pero es común que sí. anden en, en dando vueltas, ¿no? El video que sacaron de los delfines que también estaban dando vueltas en el mar, ni estaban dando vueltas. Nada más les pasaron un video de donde se veían las aletas de los delfines y no, no, ni siquiera estaban dando vueltas, solo estaban ahí en cardumen. ¿Sabes qué es cardumen? No. ¿No? ¿En eh, Maná. Sí, sí, pero de peces se dice cardumen. Ah, ya. ¿Eh? Oh, oh. Entonces, eso no. Otro video que estén dando vueltas los animales, el que nos mostraban de China, se supone, que estaban dando vueltas los borregos. Ok. Ahí, ahí, Ok. Y hay uno de Inglaterra, una foto de Inglaterra donde también parece estar dando vueltas los, los borregos en círculo. Ok. Un grupo de peces. Los peces también siempre dan vueltas. Siempre dan vueltas los peces. Y no ha habido videos de aves, por ejemplo, que estén dando vueltas. Eh, Supuestamente las hormiguitas que, que, que hacen así, que dan vueltas, eh, están que perdidas, algo así, ¿no? Y dan vueltas, dan vueltas, dan vueltas y mueren así dando vueltas. Ah, sí. Uh -huh. Bueno, la verdad no, no sé, pero la verdad, de todos los videos que han salido, quizá uno o dos sí sean, de animales que están dando vueltas en manada, eh, pero la verdad es que no, no es. Es que siempre se van con la finta. Por eso no me gusta hacer los videos. De los, de los temas que salen, porque para mí, de verdad, son súper absurdos. No están más envueltos por amarillismo que por una verdad. Esto de los animales que dan vuelta, la verdad, no tengo una explicación. He platicado con algunas personas que se dedican a la veterinaria y conocen de estos animales, y bueno, tampoco la saben. Debe de haber una razón, debe de haber una razón por qué es que estén dando vueltas. Al menos esos, esos borregos que nos mostraron desde China, ¿no? Todos los demás videos son como forzados, son forzados. ¿Quién estaría dando vueltas? ¿Qué animales podrían estar dando vueltas? Yo creo que, pues, los borregos que siempre están juntos. Eh, las cabras también siempre están juntas. ¿Qué otros animales están juntos? Los peces deberían dar vueltas, pero siempre dan vueltas. Y las... los venados también, ¿no? Pero hay videos de venados, sí. ¿Hay videos de sí. venados dando vueltas? Uh -huh. Ok. Por ejemplo, entonces necesitaríamos también, yo creo que los antílopes, que los búfalos, que los elefantes, es decir, todos los que andan en manada, tendrían que estar dando vueltas, ¿no? Porque si no, entonces, ¿qué son? Estamos hablando de camélidos, entonces las llamas también deberían estar dando vueltas, es decir, ¿quiénes son los animales que tienen que estar dando vueltas? Los leones también andan en manada, pero no son los... Los leones son felinos, ¿no? ¿Quiénes y por qué afectarían a, cierta, a cierto animal, a cierta especie? ¿Los changos? ¿Los changos estarían dando vuelta? ¿Los perros? ¿Los gatos estarían dando vueltas? ¿No? ¿Los guajolotes estarían dando vueltas? ¿Los tepocatas negras estarían dando vueltas, por ejemplo? ¿No? ¿Los eh, zancudos estarían dando No, no, gente, no. Solo es un video que se hace chisme y más chisme y más chisme y más chisme. Hay una razón. Ok, pero deberíamos de analizar caso por caso. No aventurarnos a decir que, que viene algo, algo muy malo, una predicción de algo que, que viene el fin del mundo, el apocalipsis, un terremoto, un tsunami, un meteorito. Gente, desde que yo nací, cada ocho días hay ese tipo de profecías, ¿no? Cada ocho días era de, ya, ya se va a acabar el mundo, ya son las señales de los últimos días, ya se están viendo las luces en el cielo, ya apareció el anticristo, ya un hombre tuvo un bebé, ya, etcétera un montón de cosas que cuando un hombre tuviera un bebé, que cuando se vieran luces en el cielo que cuando se escucharan las trompetas del apocalipsis gente, yo creo que nos vamos a morir y no vamos a ver el apocalipsis. Me parece que el apocalipsis es constante, es siempre. Cada catástrofe es parte del apocalipsis, cada tsunami y demás. Pero, ojo, los tsunamis, que explote un volcán, que haya un terremoto, en realidad, en realidad, no es una catástrofe, no es una señal del fin del mundo no es algo sobrenatural, es parte de la naturaleza. Que nosotros hagamos o construyamos nuestras viviendas en lugares que son peligrosos y que haya mucha gente que muera, eso es por culpa de nosotros mismos, porque estamos eh, viviendo en lugares que tienen movimientos, que explotan volcanes, que hay inundaciones, etcétera. La verdad, todas estas cosas de que va a venir el meteorito, que va a temblar, que son cosas naturales de la Tierra. Nosotros, como los animalitos que somos, en realidad somos parte de este planeta y le damos un sentido diferente a lo que llamamos catástrofes, cuando en realidad son cosas naturales, se vuelven catástrofes porque nos morimos, o hay muchos muertos eh, de, de, de cierto problema, de cierta este de cierto, ¿cómo se dice? catástrofe, pero no signifique que eso venga como un castigo, un castigo de Dios, un castigo del diablo, o profecías, etcétera. En el lugar que estemos debe de haber circunstancias naturales que pueda hacer que mueran personas y en otras que vivan. Por eso es así la naturaleza. Por eso prolifera la vida en donde debe de proliferar y muere la vida donde tiene que morir. Así es este planeta y así son sus leyes, sus condiciones, los químicos y todo. Pero nosotros le queremos dar un un ambiente más místico. Lo de los borregos a mí se me hace que tiene una razón, pero que son que sucede en cierta región, que sucede con cierto ganado y que no es que esté sucediendo en todo el mundo. Eso no. Eso se los puedo asegurar, eso no es cierto, no está sucediendo en todo el mundo y todos los videos que les han mostrado de que no, no, ya ya están dando vueltas las catarinas, ¿no? Sí que los caracoles empezaron a dar vueltas, nada de eso. Nada de eso. ¿Tú qué opinas de los de los animales que dan vueltas? Primero no alcanza a saludar a nadie, entonces voy a saludarlos. A ver, a ver, saludos. Saluditos a todos, es un gusto volverlos a ver hoy. ¿Y qué opino de qué? De los animales que dan vuelta. Pues yo opino que no es nada como paranormal ni nada extraño, sino que sí. Lo que tú dices, o sea, no... O sea, deben tener algún, yo creo que es como más de los, no sé, como, como, como de la tierra, están como perdidos, no sé, pero no creo, o sea, y eso ha sido desde siempre. Ha sido desde siempre. Lo de las hormigas, ya lo he visto hace tiempo atrás. Lo que pasa es que la gente se, se está escandalizando, es porque muestran muy seguido que los animales están dando vueltas. Lo de las ovejitas y todo eso dando vueltas, como que la gente se está alarmando porque lo, lo muestran muy seguido, entonces... ¿No? ¿Qué está pasando? Entonces la gente se asusta por eso. Pero yo creo que eso ya ha sido desde mucho tiempo atrás, ¿no? Sí, sería bien, bien, eh, bien bueno que si ustedes eh, saben de animales, que si conocen de veterinaria, que si han leído algo, que pudieran decirnos, que nos pudieran llamar, o que nos pudieran comentar acerca de cuál creen que sea eh, la razón del por qué esos animales. Y les voy a decir una cosa, el video de esto que llevan cuántos días, llevan 18, llevan 20, llevan 21 días dando vueltas a estos animales en, no sé si en China era o dónde era, en Mongolia, no sé dónde era, en China, Mongolia. ¿Se dan cuenta que es el mismo video? Es decir, si llevan veintitantos días, 30 días dando vueltas estos animales, es como, ¿por qué no hay más videos? de día, siempre es el mismo video de noche, de noche. Sí. Eh, ¿dónde están las demás evidencias? ¿no? Si sí están dando vueltas los animales, pues le pegas al, al que está dando vueltas en el centro, le pegas y ya todos corren, o pues no sé, les echan los perros y ya todos se meten a la, a la cerca, es decir, ¿no? No le veo nada de, de sobrenatural, pero Ver, había un video en YouTube muy cierto y era que decían que algunas manadas de animales así como estas eh, caminaban en círculo para protegerse uno, unos a otros de, por ejemplo, de la cacería de algunos, eh, perdón la palabra otra vez, cazadores, algo así, que llegan ah. a, a dispararles. Entonces ellos se protegen y protegen como a los más pequeños en el centro. Entonces dan, dan vueltas, es para proteger a su manada. Ajá, podría ser, claro, podría ser. No, yo digo que no se espante, no, no se espante. Yo creo que entonces voy a tener que hacer ese video, voy a dar mis sí, mis opiniones, sí. voy a dar algunas razones eh, y listo. Sí, yo creo que sí es conveniente que haga el video de eso. Lisette dice que da vueltas en la cama toda la noche <risa> cuando está dormida. <risa> Pero no, no, crean que mi video va a ser de lo mismo de sí hay otros dando vueltas en tal parte, etcétera. No, no las cosas como son. van a ver que a lo mejor encontramos la verdad. Hoy le pregunté a un amigo veterinario y me dijo que no. Le pregunté sobre una enfermedad que quisiera que los borregos dieran vueltas. Me dijo que no. Entonces, no sé, no sé. Eh, más, Max nos mandó 65 pesotes. Buenas noches, mi hermano. Gracias. Dice, buenas noches, Osla y Andrea. Un fuerte abrazo. Hoy va a ser la noche de los superchats. Hay que hacerlo en chat de Superchats. Sí. De hecho, ya lo está prediciendo. Esa sí es una buena predicción, la de nuestro amigo Daniel Max. El título se llamaba o se llama Backrooms. Eh, voy a dejar el, el. Voy a dejar el número de WhatsApp, por si me quieren llamar y platicarme sobre este tema o sobre otros temas interesantes, ¿no? Eh, ahora le pusimos sí. de título Backrooms, porque es un tema que. Mi sobrino me había dicho que, que si ya había, me preguntó que si había hecho un video de los Backrooms, eso me lo dijo yo creo que como hace siete meses, yo creo. Y le dije que, que no, que no sabía qué era eso. Y después le pregunté qué era y no me supo explicar. Y después, en los siguientes meses, mi sobrino me volvió a preguntar que si ya había hecho o ya había investigado los temas del, del Backroom. Y lo mismo, dije no. No, no he investigado, no sé qué sea, y entonces hoy, hoy estaba viendo unos videos en YouTube y me apareció algo de casos de backrooms y dije ya, ya es suficiente, voy a investigar qué es y bueno, esa, esta noche les queremos hablar sobre ese tema, backrooms, que tiene que ver con terror. Eh, así que por eso sí. Andrea vino hoy para que ella nos cuente todo, que, todo no, lo que empieza era. tú, porque yo no yo, yo solamente estoy aquí para eh, sustentar Mira, no mentira, sí les voy a contar yo también, Sí les voy a contar, a ver dice Isaac ese es un cortometraje de cuartos y una criatura que habita en ellos dice Sakurita, cuartos ocultos ocupados para casas oscuras eh, eh, ya ven, por eso les digo que no sí, sabían sí, sí, sí. qué eran los backrooms, porque Son muchas cosas a Son la vez. Son muchas cosas, sí. Son muchas cosas a la vez. Dice, eh, dice, Evis, el ministro, en los backrooms está secuestrado. Mm, dice, MMG, yo estoy atrapado en uno. Bueno, eh, para, para, que, para los que no sepan, un backrooms es... Una creepypasta, ¿cierto? Eso es como una creepypasta. Este, pues que como, como te dije y como lo vimos, pues son muchas cosas a la vez. ¿No le puedes dar una sí, explicación? Sí, son muchas. Son muchas. Yo creo que puedes momento. empezar platicándoles cómo empezó, o quieres que yo empiece y me añades. Eh, sí. ¿Sí? Bueno, lo que iba a decir era que, bueno, como me pareció, uh -huh. los backrooms son como una creepypasta de unos laberintos interminables, ¿sí? Más o menos así. Eso es lo que te parece. Laberintos, ambientes, ambientes. aquí dice, ambientes generados aleatoriamente desde su creación original, los backrooms se ha expandido a varias otras formas en medio y cultura de internet, incluidos los videojuegos y videos. Pero mira que inicialmente cuando empecé a ver lo de los backrooms, yo pensaba que era de los sueños, que se trataba de sueños. O sea que la gente se, se, se soñaba como esas cosas, no que fuera un videojuego o una creepypasta. Pensaba yo que Es que a tampoco es eso, o sea, no ¿Mm? es que no es específicamente una creepypasta, ni un videojuego, ni un uh -huh. sueño, y a la vez sí lo es. Uh -huh. Es por eso que está tan raro el tema. Bueno, iniciemos desde el principio. Tenemos el número de WhatsApp por si alguien quiere llamar y platicarnos. Lo de Backrooms, como muchas de las nuevas historias, de las nuevas leyendas urbanas, de las nuevas cosas de terror surgen en Reddit. De ahí surgen la mayoría o casi todas las cosas que se vuelven virales, que tengan que ver con el terror Reddit. Reddit es una plataforma donde usuarios intercambian conocimientos y abordan y platican, opinan sobre diferentes temas. Eso generalmente lo hacen eh, en Estados Unidos. Es decir, todas estas cosas uh -huh. que aparecen como Slenderman, por ejemplo, de Rake, que Slenderman ya muchas personas lo consideran como un fantasma real, como un monstruo real, como un monstruo que se lleva a los niños. Tienen la imagen de un hombre con traje, con la cabeza blanca, y ya es como algo real, como si fuera la llorona. Es como todas otras, muchas otras cosas actuales, surgen de Reddit, de personas que promueven, inventan, crean, platican cosas y de ahí se expande en habla inglesa. Y nosotros, en, eh, de español, pues nos llega y lo tomamos. Todo lo que hacen en Estados Unidos, lo tomamos, lo consumimos, lo creemos. Nunca he visto que una cosa eh, de este tipo salga de Latinoamérica hacia los de habla inglesa, ¿no? Uh -huh. Todos son de habla inglesa y terminan cayendo en, en Latinoamérica. Es decir, tiene que haber muchas cosas ahí, pero me parece que nuestra creatividad, que no, que, que quiénes somos, ¿por qué estamos, ¿por qué estamos tan entregados a lo que hacen los gringos. ¿Por qué estamos tan entregados, valoramos y veneramos todo lo que salgan de los gringos? Los Backrooms salió de ahí. ¿Qué sucedió? En Reddit subieron una fotografía, por lo que vi, por lo que estuvimos viendo, subieron la fotografía de lo que parecían ser oficinas o cuartos pintados de amarillo. Esa es la primera foto. Sucedió así. Alguien en Reddit subió la foto de cuartos pintados de amarillo, es decir, como si hubieran construido un hotel y estuviera vacío. Eso es la fotografía del barro, ¿no? Ahí todavía no se había creado esta historia, sino que fue hasta después que alguien escribió, con esa misma fotografía, escribió un texto que decía que tuviéramos o tuvieran cuidado de no caer en los cuartos fuera de esta realidad, en los cuartos que están en otra dimensión y que podemos cruzar por alguna falla en la Matrix y caer en un bathroom. Y que ese espacio vacío de cuartos era como un laberinto, como lo que dijo Andrea, un laberinto sin salida. Sin salida. Sin salida. Y... Bueno, de ahí se empezó, esa es la semilla de lo que vamos a platicar, de qué es lo que consideran Backroom y por qué les causa tanto terror a muchas personas. De ahí empezó a surgir, fue en Reddit y de ahí comienza... A 4 también. A 4 exactamente, 4 también. De ahí empiezan muchas personas a agregarle cositas al Backroom. Sí, y eso era lo que decía, que venía como por niveles, ¿no? Ah, ok. En niveles. Bueno, lo primero que yo le pregunté, por ejemplo, tengo aquí un chico que, que me ayuda, que, que nos apoya en edición, en programar, en todo esto, y como él tiene 16 años, pues le pregunté, siempre que hay cosas como nuevas, le pregunto a él, y le, le pregunté precisamente qué eran los backrooms, antes de que yo viera o pudiéramos poner algunos videos y poder saber qué eran, él me dijo que eran como lugares que te hacen sentir miedo, cuartos grandes, anda, que tengas una sensación mm -hmm. como de, de miedo, entonces ahí esa fue nuestra primera explicación, y tú cómo te lo imaginaste cuando nos lo explicó así. Yo no me lo imaginé como un videojuego, ni me lo imaginé como una creepypasta, yo me fui directamente como a los sueños, de que si sucedían cosas así, pues era como, como de los sueños, ¿no? Entonces eh, sí me imaginé eso mismo, o sea, como cuartos, cuartos, cuartos, pero lo más eh, curioso que me pareció fue que eh, cuando vimos el video, eh, supuestamente estas cuestiones van como por niveles y por diferentes cuartos, ¿no? Donde hay un cuarto y se te aparece un personaje con un globo, ¿te acuerdas? Ah, bueno, eso, eso ya es más adelante, eso ya es más adelante. Es que vamos a tener que desmenuzar sí. paso a pasito porque es mucha información con sí. respecto a este tema. Yo me lo imaginé porque él también nos dijo que era que cuando estabas en un lugar tenías la sensación de que alguna vez ya estuviste ahí, y eso a mí me recuerda a lo que es esta sensación cuando ya. Se Exacto, también me pareció eso? a mí una, un déjà vu. Un déjà vu, sí, yo mm -hmm. dije eso, eso, es también me pareció. eso es un déjà vu. Eso es un déjà vu, es lo mismo que yo dije. Si tienen la sensación de que ya estuviste en un, en un lugar, en un cuarto, en una habitación, uh -huh. a mí me parece eso de vu. Y después explicó que en lugares grandes, vacíos, como minimalistas, minimalista significa que no tiene nada, solamente un color. Yo me imaginé edificios abandonados o cosas así. Yo me imaginé eso. Es, bueno, y yo pensé, yo dije, eso se llama una fobia, ¿cómo se llama esa fobia? Que le tienes miedo a los espacios chicos o a los espacios grandes, ¿agorafobia? Agorafobia, sí. ¿Lo que sí es agorafobia. Uh -huh. Yo dije, eso es agorafobia. Entonces digo, pues, o sea, los, los chicos de ahora le llaman backroom a lo que es agorafobia y a lo que es, este, déjà vu, que se conocía uh -huh. en mis tiempos. Y después comenzamos a ver un video y me di cuenta que era todo eso? Y a la vez no. no sí. uh -huh. Y eran otras cosas. Y entonces eso sí es lo que ya estaba explicando Andrea, que ¿qué es, qué es lo que vimos ya en el video, qué qué era. Exacto. Entonces, eh, son, son, o sea, las sensaciones cuando tú ves esto es como de miedo, eh, a la vez como suspenso, luego com como eh, preocupación. O sea, es, es una sensación de todas. Y nada. Es bien, ¿no? o sea, le voy a poner a la gente los background para observarlo. Porque a mí me no dio cosas. cosas. Yo cuando empecé a ver eso sí me dio cosas. O sea, me dio cosa de que me vinieran persiguiendo. O me empezó a dar como, como cosa el ver todo vacío. Y también se oyen los sonidos como cuando pisan, todo el eco. O sea, todo eso sí da la cosita. O sea, me, me pareció, pero a la vez también me gustó. O sea, es, es, es extraño. Ahí está el... Esos son los backrooms, ¿no? Esos es como lo ilustran, como cuartos vacíos, como de oficinas, como de hoteles, etcétera. ¿Qué pasó? Que esto nació con una de esas fotografías, una de esas que están viendo, así nació, y le fueron agregando elementos. Eh, estos siguientes elementos, por ejemplo, era de que podías caer en una habitación, en un backroom, de, de una dimensión, es decir, que te ibas a otra dimensión y que no podías salir de esa dimensión. Esto empezó, esto sí daba un poquito de miedo porque te explica o te dice, y me imaginé que, por ejemplo, las personas que desaparecen podrían caer en uno de estos backrooms, ¿no? Vamos a, a, a ahorita sí. vamos a decir todo lo que es de backroom, pero vamos a decir que sí sean ciertos, ¿no? Vamos a decir que sean reales. Entonces, si sí hay casos de personas desaparecidas que jamás fueron encontradas y que dices, oye, podría ser que sí, ¿no? Que pueda haber estos fallas en la Matrix, en la Matrix y que caigamos en un lugar Quizás en otras dimensiones, sí. ¿Por qué no? Exacto. Hay un caso, hay una historia donde una persona, tengo por ahí el libro, me gustaría leerlo, pero no recuerdo cuántos de todos los libros que hay, no recuerdo cuál es, en el que narra la historia de que un hombre, estaban, estaban jugando los niños fuera del patio, en la casa, que un hombre, me parece que corre por una pelota, que la recoge y cuando va regresando, simplemente se esfuma. Así que este hombre desapareció, en la nada se esfumó, no se encontró su cuerpo, no se encontró rastro alguno de él, eh, simplemente se esfumó, se desvaneció, Nada, como si se hubiera ido por un hoyo que nadie vio. Entonces eh, puse a pensar: o sea, este hombre a lo mejor cayó en ese, ese que llaman ahora los, los chavos, ¿podemos decir los chavos? Uh -huh. Los chicos, ¿cómo les dicen ahora? ¿Los bros? ¿Qué onda, bro? <risa> <risa> <Sí>. <risa> que, que cayó en un barroom, ¿no? Uh -huh. Eso sí, creo que eh, daría un poquito de miedo, porque pues ya te dice de muchos otros temas o de otros casos donde la gente desaparece. Sí. A mí lo que más, o sea, ¿eso está creado cómo? O sea, cuando hacen esos videos, ¿están creados, eh, o sea, graban las calles? ¿O, no, no. Oh, o oh, las hacen...? Ok, ahorita voy, ahorita voy a eso. Eh, bueno, aquí dice, yo, ¿qué es? Isaac dice, es como Alicia en el País de las Maravillas, ándale, como si cayeran en los países, dice en el País de las Maravillas. Mm -hmm. ¿Qué pasó después que la gente empezó a ponerle que niveles, que si estabas en el primer backroom, que es el que estamos viendo en pantalla, que había un, un nivel 1 y había un nivel 2 y había un nivel 3. ¿Cómo lo supieron? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo imaginaron? ¿Quién sabe? Pero comenzaron a darle características a estos cuartos. El que sí. estamos viendo es es como oficinas o como un hotel amarillo. El, el segundo nivel son como tuberías, como si fueran cuartos de máquinas. Y el otro nivel, no recuerdo cómo era, pero ya le daban, creo que eran calles, creo que eran calles vacías. Ya le estaban dando características sí. y que te podías ir a un backroom ¿no? Que y había... Son muchos, y son muchos niveles, muchos. Exacto. Esos fueron los tres primeros niveles que, que se aplaticaron pero como dice Andrea, ya hay miles de niveles. Ya no es un nivel, ni dos, ni tres niveles. Ya hay miles de niveles. Pero dices, ¿tú ¿niveles de qué? ¿De qué demonios están hablando? Sí. ¿Quién chingas dijo que había niveles? ¿Quién entró y quién salió? Exacto. Pues bueno, hay videos en internet sobre los backrooms, en donde las personas caminan, se supone por estos sitios. Obviamente, todos estos videos son animaciones. Eh, son videos que se han realizado como el tema de este de que hacía, no me acuerdo si era de España o Estados Unidos, el que decía que estaba en la tierra sin, ah, sí. sin humanidad, ¿no? Sin, sin humanos. La sí. tierra sin humanos. Sí. Ese tipo de videos, por ejemplo, llegaron a complementar lo que se llaman backrooms. Y entonces hay videos de personas que están en lugares solos, que entran a una tienda y está solitaria, que entran a un, un hospital, está solitario, y lo están poniendo como que son evidencia de que la gente ha entrado a los backrooms. Sí. Y pues comenzó también a pasar que ya la gente entraba a estos laberintos y luego le empezaron a poner que en los backrooms había una especie de criatura. Una criatura que era como una persona que se comportaba como perro. De hecho, tiene nombre dog no sé qué, también en inglés. ¿Por qué? Pues porque los gringos, cualquier jalada que se inventaran, y ahorita lo van a ver porque cualquier jalada que se inventaran, lo iban a poner ahí. Y bueno, entonces ahora los chicos, quien cree en los backrooms, cree que si se mete a un nivel puede llegar a miles de niveles más, en donde están estas criaturas que se comportan como perros y te persiguen. Eso, o sea, los backrooms, están en tu mente, en la imaginación. Sí. Así como, ¿quién hacía así? ¿Quién hacía como imaginemos? No me acuerdo quién hacía como imaginación. Pero imagínense que todos los chiquillos por ahí de, de estas edades están todos traumados con los backrooms y todos como a la vez como imaginan a la sí. vez. Sí. Todos están imaginando que... Y había había otra figura también, Exacto. que era un, un, un, como un, un personaje que se veía amigable, ¿no? Decía. Ajá, a ver si lo encuentro, tú explícanles cómo era. Era que supuestamente era amigable, tú llegabas a ese cuarto y era todo con globos y todo muy bonito. Y era muy amigable, pero que si te acercabas mucho te podía hacer daño. Entonces, eh, sí... Está como, eh, como. Como un monstruo ahí. Sí, como un monstruo. Sí. Pero el monstruo tenía cara de Happy. A ver, a ver un globito, a con un globito. Era todo amigable. Happy. Happy. Vamos a ver si lo encontramos. Eh... Ah, es este. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Que se llama Parigore. Gore. <risa> bueno, yo no, yo no sé pronunciar, pero ahí me dije, no le entendí más, Andrea. Creo que usted no pronuncia bien, bueno, sí. Es sí. este, paril, paril, algo. Ahí sí. está, a ver, vamos a ver, vamos a compartirlo. Para que vean las tremendas jaladas que se andan alimentando ya los niños, por si de pronto les dicen, voy a caer en un, en un bathroom, papá. <risa> mamá, mamá, vengo de un bathroom. Vamos a compartir pantalla. Ventana, pestaña, entidad, ahí está. Para que vean las merendas jaladas que ya se andan imaginando los niños. Antes era la llorona, el charro, el jinete sin cabeza, el Drácula, el hombre lobo. Sí. Y ahora, ahora tenemos esto, a lo que ellos llaman parigor. Parigor. Este <risa> monito, que es como un chicle con carita feliz con un lobo. Ajá, ese es su fantasma de ahora, gente. Ese es el okay. Gore que los persigue en <ríe> los backrooms y te pone trampas, trampas bien horribles. Te pone un cuarto con pasteles, cuarto con dulces y con sillitas sí. en donde tú llegas y puedes alimentarte. Dios mío, santo. El otro es un robot, ¿no? Yo Dejada. lo vi como un robot. Dice eh, Elmer Cardoso, Cardoza. Buenas noches, chicos. Qué gusto verlos nuevo. Les tengo un dibujo de un críptido que fue presentado hace poco en el canal. Lo puedo enviar por WhatsApp. Excelente tema el día de hoy, por cierto. Claro que sí, por favor, mándamelo por WhatsApp, mi hermano. Emel Cardoza, un abrazote. Gracias. Queremos ver este dibujo del críptido. Sí. Queremos ver el cuarto del críptido. Vamos, regresamos al Pari... al party El otro era como un robot, ¿no? Con patas largas o no, un pelo. No, el otro, el otro era un... Una animación mal animada, una animación, una animación. ¿Eh? Ahorita se los enseño, ahí me apareció. Yo no sé ni qué era, pero me empezó a dar miedo porque pésame, <risas> yo nunca he podido jugar Resident Evil, me encanta, pero me da terror es que me persigan porque yo tengo siempre esos sueños. Entonces, pues claro, este, este bicho corriéndole a uno detrás, no, qué susto. Dice Francisco Salas, conclusión: con lo que nos asustábamos en nuestros tiempos estaba más chido y mejor hecho. Pues sí, ¿no? Teníamos una leyenda. Decíamos que la Llorona que había matado a sus hijos y que los había ahogado, que a otro lo quemó, que a otro lo estranguló y que los había echado al río y que por eso salía el fantasma de la Llorona buscando a sus hijos porque Dios no la iba a dejar entrar al, al cielo o a donde fuera si no traía consigo los hijos que había matado y descuartizado y demás. Y ahora, los, los chicos, pónganles atención. Puedo creer que digan que este es su fantasma que los persigue un chicle con carita feliz y un globo rojo. Ya sé por qué empecé a hablar de los todes. Ya sé por qué empecé a ya, hablar de los todes ya, esta en noche. En Halloween van a decir, estoy disfrazado, papi, de Parigord. De Parigord, sí. <risa> sí, se van a, a, a, a estremecer. Oh, ¡Parisord, corren! Oh, okay. corran, Parigord, Parigord! Juan Lozano le mandó 13 pesotes, gracias. Fue, fue entonces que nos dimos cuenta que esto se trataba ni más ni nada menos que lo que dijo Andrea en un principio. ¿Qué dijiste en un principio? ¿Que eran un laberinto? No. ¿Qué? Que era una creepypasta. Ah, es una crepipasta. Es sí. una crepipasta. Eh, y no, y sí y no. Es decir, es una construcción. Yo creo que yo creo que para una persona ya con pelícanos en el muelle que puede expresar lo que es un backroom, debería decir, es una construcción mental en masa con diversas opciones de creación y estímulos: eso es un, eso es un Backroom, en palabras de alguien ya con pelícanos en el muelle, pero de, de, de los chicos, pues un backroom y le tienen mucho miedo, vimos, vimos que, vimos que, que es como jugar un videojuego, es decir, no existe como videojuego, no hay videojuego, hay videos de este tipo de cosas, pero es como jugar un videojuego al unísono, es decir, todos juntos, sí. estando separados, como si fuera telepatía, como imaginemos, otra vez voy a hacer eso, porque sí. se me hace eso como imaginemos, imaginemos todos los chicos que hablamos de los backrooms, uh -huh. que nos da miedo esos laberintos y nos los imaginamos con tubos, nos imaginamos que sale una vaca, nos imaginamos que sale un dragón, nos imaginamos que sale el parigor, nos imaginamos que encontramos un cuarto con alberca. Eh, puedes imaginar todo. Sí, todo. Todo, todo, todo. Todo. El backroom puede ser donde habitan los monstruos, los fantasmas, las criaturas. Los espectros, ahí habitan, en lo que se llama Backroom, para que entiendan. Sí, los videos que hay en internet sobre eso me gustó, me gustó el que vimos. La, para la gente que conoce Doom, por ejemplo, es eso, es exactamente Doom. Tú lo jugamos en Nintendo, lo jugamos en Super Nintendo, lo jugamos y lo jugamos, lo jugamos. El primer mi videojuego que me parece que salía en tercera persona, en primera persona, en primera persona. Es eso. Es como de ir en un laberinto y de ir cuarto por cuarto, te salen criaturas, pero sí. no está en ningún lado. No es un juego, no es una película, no es una serie, no está en ningún lado. Está en la imaginación de todos, de todos los niños está en la imaginación y los videos que hay en internet son ediciones son, son videos y pues seguramente harán videojuegos, seguramente seguramente si no le, eso es lo que a mí me preocupa que si no si no, la, si no le entras al, a esa imaginación estás fuera de lo que son los monstruos, de lo que son los fenómenos paranormales, de, de lo que son las criaturas, es decir, esto es un, un corte a la generación, de todas las generaciones anteriores, y la nueva, la nueva que viene eh, procesándose, es decir, un par de aguas, es decir, ya no, ya no queremos sus chingaderas, dice el meme, no, yo no quiero esa chingadera, ya no quieren nuestros monstruos, ya no quieren nuestras leyendas, ya no quieren nuestras historias, los chicos de ahora es, ya creamos nuestra propia vida, nuestros propios elementos, nuestros gustos, nuestra música, todo, todo es nuevo, no queremos sus chingaderas. Uh -huh. Eso es lo que están haciendo. Ese es el futuro que tanto hablamos siempre en, los, en las películas, en los programas, decían, el, fu los futu el futuro son los niños, el futuro son los niños. Claro, eso, todo va cambiando pues sí es el futuro, generaciones. pero no el futuro de nosotros, no. es el futuro de ellos, y por un lado está bien, y por otro lado está mal, está bien porque es como especie, como especie va avanzando y van, van evolucionando, y no nos podemos quedar atrás, digo, no, no, no, no podemos resegar o rezagar. rezagar, no podemos rezagar la imaginación, no la podemos rezagar, debemos de que dejar que fluya, y si entre el rezago nos hundimos, nos ahogamos, nos morimos, desaparecemos, para el mundo no importa, para el curso de la vida, de la existencia y de la especie no importa, somos solamente números, y es eso ahí en donde siento esa angustia, sí. de que pues todas estas generaciones anteriores creamos, construimos, idealizamos, formamos y pensamos para un futuro y el futuro que ya está presente, dice a mí no me importa lo que hayan hecho, nada, de aquí para adelante ustedes son los boomers, si así nos dicen los boomers y de aquí para adelante lo que nosotros hagamos es lo que es, Sabadasha sí. Miyaguzu Kuku, dice, tengo una historia de una vivencia en un viaje astral que no salió muy bien te la puedo contar en cuanto baje el camión te marcaré en 30 minutos, va, sí, va, va, va sí, sí, sí, sí, que pueda llamar. sí, vamos a abrir el cosito sí, eh, pues normal ¿no? como todo el curso de la vida todo va quedando atrás y todo lo de nosotros va quedando atrás y va naciendo nuevas cosas como esto yo no lo entendía, o sea, yo decía, pero ¿cómo puede ser posible? o sea, yo pensaba que era un, después pensé que era un videojuego que si sí era real y así, sí, sí, sí, está pero al fin no es en nada. Sí. está sí. en la imaginación está eh, en la imaginación dice Luis Rendón, adiós llorona, adiós bebé con dientes adiós mujer de la carretera que aparece después en el auto del asiento trasero, ahora es el fantasma de chicle con globo rojo así es o sea, o sea, es el otro, creo que por ahí está el otro Creo que es un robot No, no es un robot, es un no este... Sé, tiene unas paticas largas, no sé <risa> Es un... Es, es una animación mal hecha Eso es lo que es la otra cosa Mira, te voy sí. Es una animación mal hecha Sí, eso que parecía rayas, ¿no? esto Sí, mira. exacto, es como sí. rayas Ahí no, todas... no es un robot Yo pensaba que era un robot No, no, es una mala animación Ah, es un video. Bueno, lo vemos, lo vemos, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí, lo vemos. Vamos a ver, Está en vivo y en directo, ahora sí, un video de Backroom. A lo mejor no nos entendieron como lo platicamos, pero vamos a ver si con el ejemplo eh, lo pueden entender mucho. mejor. Exacto. Dice por ahí, pero no estás enojado, ¿verdad? Yo, yo creo que sí, siento que sí estoy enojado. No, no, no. No siento, sí estoy enojado. Siento que matan el mundo que construimos. Están matando el mundo que construimos. Lo sentirán ellos cuando los robots maten el mundo que ellos construyeron. Vamos a ver. Right. And por ejemplo, ahí estamos viendo que este fue tomado en los años noventas. Es un video de alguien que está grabando los años de en un bathroom. Eso es lo que va a pasar. Hello. Hello. Hey guys. What is this? Hello. ¿Alguien ahí? Pero es de Chile, pero es de Chile dicen ellos. Exacto, es de Chile, es de Chile. neta no, no, yo creo que ni lo digo con el acento que debe ser, de que no, no entiendo por qué dicen de Chile, pero bueno. Los, los chicos de ahora es de Chile, es de Chile. Dice, yes, esos videos están hechos como cortometrajes, Ox. Es entretenimiento, ¿no? Que realmente viajaron a uno y lo grabaron. Sí, sí, es lo que te estoy diciendo. Sí, sí, sí. Sí, sí, ¿saben? Por eso estoy diciendo que Dijimos está eso, sí. en la imaginación. Que sí. eh, los chicos están construyendo su propio mundo del terror su propio mundo donde están sus propios monstruos sus propios fantasmas sus propios miedos es esa otra dimensión no necesitamos fíjense qué interesante no necesitamos construir una máquina para cruzar a la otra dimensión ya los chicos de ahora cruzaron a esa otra dimensión en la imaginación si todos los chicos se unieran imaginando, estarían haciendo ese viaje a otra dimensión, todos al unísono, todos con sus propias dimensiones, en un mismo espacio. No necesitamos máquinas, solo con la imaginación en conjunto podremos vencer esta tercera dimensión. Juan, Juan dice que nos mandó un video de una cámara de seguridad. Ahorita lo vemos. creo que sí. Pero los backrooms es, es como en mis sueños. Así me, que me persiguen. Eso anda, <risa> anda, sí, sí. me da miedo, por eso cuando lo vi me dio terror. Exacto, es como los sueños, es como los sueños. seguimos con este tema Hola, hola, hola, buenas noches. Hola, hola, ¿quién habla? Hola, hola, ¿quién habla? Buenas noches. ¿Se cortó? Creo que sí. Sí. Estoy pensando, por ejemplo, que me obligan las nuevas generaciones a entrar a su mundo, si quiero hablar de terror, tengo que entrar a su mundo, y pues igual pronto me ven haciendo, explorando Backroom nivel 45, explorando Backroom nivel 68, explorando Backroom 459, o sea, si yo me hago un canal de explorando Backrooms, yo creo que tendría muchísimo éxito muchísimo de hecho de hecho ya lo estoy pensando voy a hacer uno de esos lo voy a hacer lo voy a hacer se puede sí se puede con hacer. la imaginación todo se puede yo tengo buena imaginación para ser unos bichos mejor que los que están ahí sí sí se puede hacer claro se puede hacer <risa> se con la animación, no se puede hacer sí, con una no hacer. con un este hacer stage algo bien. Uh -huh. o sea la verdad, aquí todavía no han explotado al 100% lo de los backrooms. Pero alguien que tenga conocimientos para hacer edición con pantalla verde, animaciones y demás, sería súper fácil y súper, este, o sea, concurridos esos videos, ¿no? Tendrían muchas vistas. ¿Serías experto en explorador backrooms? Claro, porque, mira, como todos podemos crear nuevas cosas, bueno, eso es lo que me molesta de los latinoamericanos, eso es lo que me molesta, de que nosotros no le agregamos nada a los bathrooms, ni a las leyendas, ni a las creepypastas, no, solo consumimos lo que crean los gringos, uh -huh. si nosotros tuviéramos también imaginación, creación, cosas así para agregarle a estas creepypastas, pues bueno, pero no, simplemente consumimos, a mí me parece que que hay un problema ahí de que solamente las migajas, no? solamente consumimos, no creamos por eso, por eso las cosas son tan así, tan McDonald's, tan happy face, tan tan así de estúpidas, porque son creadas por niños ñoños en Estados Unidos por eso, por eso estamos cayendo en la decadencia, por consumir la chichi de los niños gordos de Estados Unidos. No, no, no. Me imaginé, me imaginé este, chupándole la chichi a un niño gordo de Estados Unidos. No, no. Es eso, así, así de asqueroso es, porque nosotros no podemos agregarle cosas. Los gringos, los de habla inglesa, no aceptarían nuestras ideas eh, latinoamericanas, no, no las aceptarían, es decir, ah, yo también quiero jugar soy latinoamericano, vamos a, a meterle aquí un sombrero, y los van a decir, no, ni madre, eso qué, pero si ellos dicen, ah, vamos a meterle un sombrero, ah, sí, hay que aceptarlo, eso es lo que me molesta, de que son gringadas, son puras gringadas, y nosotros no entramos en el juego, solo consumimos. A mí me parece que, que el quien construye el futuro no son tampoco los niños latinoamericanos. Quien construye el futuro están siendo estos niños, estos chicos estadounidenses gringos. Ellos son el verdadero futuro. Y también supongo que los coreanos y los japoneses, ellos son el verdadero futuro de todos los demás porque todos acá nos dedicamos a consumir cosas japonesas consumir cosas eh, eh, coreanas consumir cosas estadounidenses no los veo consumiendo cosas mexicanas ni colombianas ni hondureñas no los veo consumiendo eso solamente somos consumidores no, pues porque creen siempre. superiores entonces pues, obviamente no lo van a hacer exacto, ahí es donde está también llegando mi ¿mi enojo de que sí se están viendo superiores, sí los hacemos que sean superiores, sí hay una, un mensaje de todos somos iguales, de todos tenemos conocimiento, de todos tenemos capacidades, de todos tenemos las oportunidades y demás, cuando en realidad no, somos consumidores, consumidores. Por eso los nombres de estas, de estas cosas, de estos juegos, en internet, en la imaginación, en videojuegos, todo está en inglés. Uh -huh. Por eso, o en coreano o en japonés. ¿Dónde está lo que construimos nosotros, latinoamericanos? No nos dejan entrar a sus juegos. Nosotros sí, sí somos menos, y sí tenemos menos conocimiento, y sí somos más sonsos. A ver, ya, la, que, la persona que llamó, colgó, no sé... Dice, no consumes alfajores de Argentina, dulce de leche, tú te lo pierdes. Eh, no, la verdad, cosas de Argentina uh -huh. no llegan aquí a México. Digo, solamente que vayas a un lugar especializado en cosas de Argentina, pero no, ¿te, ¿te llegan cosas en Colombia de cosas de Argentina, de dulce de leche o alfajores? No. Tiene uno que ir a una tienda especial para comprar de pronto cosas de Argentina o pedirlas por internet, pero no. Sí. Así como así, ¿no? dice Rebeca, no todos los países son iguales mientras ellos exportan entretenimiento, nosotros exportamos cultura eh, sí, porque ¿qué cultura tienen ellos? Sí, nosotros, no. sí, pero el punto es de que ¿crees que a, a, a Latinoamérica lo, lo promuevan en sus países como lugares maravillosos oh. para, para la cultura? No, que les parezca a ellos curioso en exacto. venir, que nos, que, que nos crean una selva exacto curiosa exacto. Para, para venir por curiosidad, eso es, es otra cosa. Pero no que ellos allá se interesen o que conozcan de aquí, no, no, no, que ellos tengan la curiosidad de, de, de saber qué hay aquí, porque muchos piensan que todo esto es una selva y que usamos sí. taparrabos. <risa> sí. y, y ya, de ahí no nos sacan, sí. Sí, fíjate que <risa> cuando... Eh, comienzan los viajes marítimos hacia América, eh, antes no había, no había el canal de Panamá, estaba el, este, el, el de Magallanes, que era hasta allá abajo, darse la vuelta hasta Tierra de Fuego en Argentina, hasta allá daban vuelta los barcos para llegar al otro lado de América, es decir, los barcos que llegaron a América, Podían llegar a costas de Veracruz, por ejemplo, a la Florida, o podían llegar a Venezuela, a las Antillas, podían llegar a Cuba, etcétera. Pero para llegar a la otra, al otro lado de América no había paso, por lo tanto te, tenían que navegar por todo el continente americano y dar la vuelta hasta donde terminaba Argentina y, y regresar para poder llegar a otros puertos, al puerto del Pacífico. ¿Qué pasó ahí? Que hubo ingleses, hubo franceses, hubo, gracias Leti Morena, Moreno, gracias Leti, por 20 pesotes, gracias. Hubo personas que se les hacía curioso los nativos americanos y por eso pasó este esta tragedia histórica en donde estos barcos comenzaron a llevarse a los nativos de las tribus que había en América. Los patagones, por ejemplo, los de la Patagonia, los, los embarcaron y se los llevaron a, también a los de la selva, la a la selva, ¿cómo se llama? ¿La de Colombia? ¿Amazonas? El Amazonas, etcétera. Comenzaron a llevarse a personas que pertenecían a estos pueblos originarios de América y animales y especies. Y comenzaron a crear los zoológicos humanos en Europa, zoológicos que se presentaban en las principales ciudades europeas y donde mostraban a, a personas de lo que ahora es Argentina, a personas de lo que ahora es Perú, a personas de lo que ahora es Brasil, Colombia, a personas de, todo ese, de todas esas regiones, las presentaban en jaulas, las presentaban ahí con su vestuario como si estuvieran en América, los ponían a que, como si fueran monos, como si fueran monos y la gente fuera a verlos, la gente en esos tiempos con su sombrero de copa, con sus gabardinas sí. este, bien puestas, sus zapatos boleados y demás, en calles en, en, pavimentadas, con sus carros de, um, ¿cómo se llama? De, de cuerda. No y ellos estaban en el futuro, ellos estaban adelantados y ponían a estas personas que se llevaron de América a mostrarlos como salvajes, los salvajes que habitaban ah, decía, en América, los salvajes, sí. y que mm -hmm. era peligroso venir a América porque estaban estos salvajes, estos zoológicos humanos deambularon por varias, varios eh, países y varias ciudades importantes europeas, y dentro de estos zoológicos y dentro de estas exposiciones también se llevaron a una mexicana, eh, esta mexicana que se llama, bueno, que tenía este problema de, de una enfermedad que la hacía crecer el vello Julia, Julia, Pastrana, Julia Pastrana se la llevaron de, de Sinaloa y a esta mujer la expusieron como eh, como el híbrido, como un híbrido entre humano y chango, eh, como el eslabón perdido, como si fuera un chango inteligente y la expusieron ahí hasta que se tu, esta Julia Pastrana tuvo relación con su expositor y tuvieron un hijo, la presentaban como la mujer más fea del mundo, pero también la presentaban como una simio humana, tuvieron un hijo y el hijo nació también con hipertricosis, que es la enfermedad estas del vello, hipertricosis, y también tenía progna, prognatismo, el prognatismo es que la mandíbula está un poco larga, eh, incluso Darwin estudió a Julia Pastrana, Darwin la estudió, e hizo mención de ella en sus libros, Recuerden que Darwin también vino, a bueno, fue a Ecuador, a las Islas Galápagos, en donde terminó sus estudios sobre el origen de la evolución. Y cuando se murió Julia Pastrana, se murió también su bebé, y aún así muertos lo seguían presentando en Europa, como si fueran simios, como si fueran orígenes como si fueran salvajes. Muertos Julia y muerto su hijo lo seguían presentando, tanto tiempo que quedaron por ahí guardados, quedaron arrumbados como cosas de un, de un circo, de un zoológico, de un museo, hasta que México pidió hace algunos años que regresaran a Julia Pastrana y le dieran un entierro humano, un entierro cristiano, un entierro de una persona, entonces es increíble esa historia que ocurrió con Julia Pastrana y así ocurrió con los patagones en Chile, en, en Argentina, de todas esas personas que llevaron los zoológicos humanos. Entonces volvemos a lo mismo. Estas personas europeas, estas personas de Estados Unidos, no vienen a, a nuestros países pensando que, que se van a llenar de cultura. Vienen, como dijo Andrea, sí. de curiosos. Vienen curioseando qué comemos, mm -hmm. cómo nos vemos, cómo bailamos cómo están nuestras selvas, cómo están mm. nuestros bosques, cómo están nuestras playas. Siempre los, los sí. turistas vienen como, como si fueran al safari, sí, ¿no? Sí, Con sí. esos shorts sí. incluso sí, siempre, todavía vienen siempre, sí. como si fueran al, al safari. Sí, se imaginan que es todo, todo, todo tropical. Exacto, o sea, piensan que toda América es sí. tropical. Y lo, había, un, había en internet un canal que les preguntaba a, a los europeos, que era un chico que se iba a Europa, y les hacía preguntas a todos los europeos de qué pensaban de Colombia, de Venezuela, de Argentina, así. Y los europeos, ¿dónde es? No sabemos dónde queda Colombia, dónde es. Así, ¿no? Creo que tú también lo viste. Y no sabían ni, ni qué era Colombia, no sabían ni dónde quedaba tal país, así, de, de, no sabían. Entonces ahí es donde uno dice sí, verdaderamente sí, no conocen. ¿No entienden? Sí, viene, vienen a hacer documentales, mm -hmm. vienen a, a grabarnos todavía. Eh, lo mismo lo hacen con África, ¿no? Que es otro de los de los continentes que... Bueno, África realmente sí está muy decadente, pero eh, América es como que les da esa opción de poder registrar los nativos y a la vez tener cosas... este que ellos merecen y que ellos pueden uh -huh. estar cómodamente como hoteles, como dólares. Recuerden que muchos países en Latinoamérica, en Latinoamérica ya están dolarizados y ya son parte de Estados Unidos. Entonces, uh -huh. eh, sí, me, y hablando de los backrooms, me parece eso, que nosotros no construimos nada, solo consumimos. Y nuestros niños hablan de Slenderman, uh -huh. hablan de los videojuegos, sí. hablan de etcétera, todo hecho por industrias de Estados Unidos, industrias japonesas, y actualmente la música coreano, ¿no? del de tipo coreano, pero ¿y nosotros? ¿qué tenemos? el reggaetón y el, el peguetón que pues el latino lo siente y que el mismo latino lo sataniza, aquí decimos me gusta el reggaetón y eres un pendejo, pinche música fea, qué vulgar ¿Ven? Nosotros mismos también hacemos menos nuestras propias cosas. Y creemos que lo que venga del extranjero está bien hecho. Es de calidad. Lo hicieron los güeros. Todavía tenemos esa sensación, ese sentido uh -huh. de sentirnos menos. Uh -huh. Tenemos narcocorridos. Narcocorridos. No manches, es que también, por eso es, es lo que les digo... ¿Dónde está nuestro conocimiento, nuestra educación, nuestro aporte a la humanidad? Narcocorridos. ¿Qué chingaderas son esos narcocorridos? Armas, violencia, <ríe> drogas, pobreza. Niños y más niños. <ríe> y muchos, muchos niños, muchos niños. Yo creo que entonces por eso les digo que a mí me, me pesa lo de los background por todo esto. Que todo esto que, que me hace pensar. No solamente de que los chicos se creen su propio espacio y su propio futuro, sino que no son tampoco nuestros chicos. Son los chicos de Estados Unidos, los chicos del primer mundo quienes construyen el futuro, y obviamente quien construya su futuro construirá su propio palacio y su propio trono. ¿Dónde quedarán nuestros niños latinos? ¿Dónde quedarán los niños africanos? ¿Dónde quedarán los niños de la India? Por eso hay un pleito con todos estos países primermundistas de la derecha contra China y sus millones de chinos, y sus millones de mano de obra, y sus millones de, de chinaderas que pueden, pueden hacer y darle la vuelta a la tortilla. Así que tenemos los latinoamericanos, tenemos de dos. O seguimos todos los gustos y cosas que hagan los güeros. O si ganan los chinos, terminaremos con chinaderas. Y ya lo vemos como en Huawei y lo vemos en TikTok. Dos cosas, dos cosas que fueron muy populares y que de alguna forma Estados Unidos trató de, de impedir que China ocupara esos espacios. El Huawei, que es chino, en Estados Unidos, ¿qué hicieron? Lo bloquearon, lo negaron. Y para los latinoamericanos que si no llega Huawei, pues qué hacen? No pueden tener, aunque sí se puede, ¿no? Sí se puede, pero de origen el celular no puedes tener pues las cosas que te da Google, YouTube y todas esas tipos de cosas no te las dan para que no los compres. TikTok era una empresa, era un, una, una plataforma china que junto con Musicali los unieron, llegó a América, llegó a todo el mundo y ¿qué hace Estados Unidos? Lo mismo. Lo mismo, hace lo mismo. Entonces tenemos de dos, nosotros los latinoamericanos, yo creo que si estuviera hablando, si yo fuera norteamericano, no estaría hablando de esto y diría... Sí, a huevo, estamos creando nuestro backroom, estamos creando nuestro payaso con un globo que espanta, sí, pero no. Yo veo el lado de nosotros, pero parece que no. A todos les importa que los, nosotros, los latinoamericanos, hagamos algo, ¿no? Porque a muchos lo que nos importa es ser japoneses o ser que nos gusta la música. De, de Irlanda, de Polonia, del el trash metal, de no sé dónde, yo solo digo, yo solo digo, a lo mejor es que mi tiempo ya acabó, mi tiempo en la historia ya se rezagó, y pues ni modo, el mundo es de los que siguen, siguen vivos y de los que siguen construyendo, y esas son las construcciones que ahora presentamos. Uh -huh de nuestra no suerte, es mexicano, chingón y exitoso, dice <risa> Imura Matsuzai, de veras queríamos ir a ver la película de, bueno, no sé ni cómo se llame, pero queríamos ver esa, creo que es de Pink Panther, ¿no? Ah, sí. <risa> no De Black Panther, no sé cómo se llame. <risa> Pink Panther. Pero quería ver para poder opinar, para poder opinar, lo mismo, estamos sí. entrando a un cine, a una construcción norteamericana, estadounidense, que toman referencia, por eso quiero ir a ver la película, quiero ver cómo toman la referencia maya o mexica o si la mezclan sí. y por qué Namor, el Namor que conocimos, que tenía toda la cara de asiático en, en las caricaturas que nos daba Estados Unidos, porque ahora lo transforman y ahora es un amor sí. mexica, maya, quiero ver eso quiero ver cómo construyeron ahora eso, y pues le están dando, le están dando un guiño a la cultura mexicana, eh, los estadounidenses. ¿Por qué crees que le dé un guiño? ¿Por qué? Porque, ¿saben qué? Yo ahorita que lo creo, o sea, si los gringos pudieran comprar la cultura maya, la compra o como pasó con coco sí exacto como pasó coco, con coco coco no lo hizo eh, los americanos sí sí sí ¿Mm? coco y de hecho querían no sé sí, sí no sé si estoy equivocado gente pero querían ponerle copyright, ¿no? Sí. O sea, hacer marca. Hacerlo. Hacerlo marca. Como el día de los muertos, muertos. suyos, o sea, a ellos, o a sea, eso no, eso es un atropello, o sea, no. Querían hacer marca al uh -huh. día de los muertos. Si no se ponen las pilas de estos otros, adiós. Porque sí lo hubieran hecho estos gringos. Sí. Uh -huh. Sí, sí, México, o sea, le dice, ¿sabes qué? Si necesitamos lana, te vendemos la cultura maya, Miren, sí. en corto. Uh -huh en corto no la pagan y en corto hacen y deshacen sí. con la cultura maya, hasta si quieren le cambian el, el origen y la historia, uh -huh. para que los gringos sean descendientes de los mayas Sí. por ahí vi también que, creo que la Virgen de Guadalupe, alguien la había comprado o sea, alguien había registrado la imagen de la Virgen de Guadalupe creo sí. que también sí, pues sí es que pues sí teniendo el poder se puede hacer todo claro, en la dinero, humanidad uf. quien tenga el poder en el mundo sí. puede hacer lo que quiera todo con el dinero se puede poner fronteras, quitar fronteras poner religiones, quitar religiones el entretenimiento que quieran el idioma que quieran, es decir sí. nuevamente dónde quedamos nosotros ¿No tienes hoy estoy ¿No entran llamadas? No entran llamadas. Está muy, este. Están muy calladitos. Muy calladitos. Es que no. hoy siento que los estoy regañando. Sí. Por eso, por eso no quieren hablar. Dice Ariel B. Si la gente no despierta temprano, vamos a tener que pagar el oxígeno que necesitamos. El agua, déjate el oxígeno, el agua. Yo no creo que duremos tanto, ¿eh? Va a ser un problema lo del agua. Sí dice María de Jesús, en Wakanda Forever hablan dialecto de los mayas eh, no, creo que estás equivocada María de Jesús no, creo, creo que no se dice dialecto, creo que sí se llama sí se le llama lengua lengua, y eh, es maya, es decir eh, tendría que ser en Wakanda creo que hablan maya, Sí dialecto creo que está mal no, dialecto no, no lo he escuchado por dialecto sino por lengua Sí. El sí, dialecto es cuando un grupo, me parece pequeño, lo habla. Y lengua es cuando un grupo grande lo habla. Si estoy mal, corríjanme, por favor. Buenas noches. ¿Quién habla? Buenas noches. soy habla? Raúl Contreras. ¿Cómo estás, Raúl? ¿De dónde nos hablas? Bien, bien, de Guadalajara. Ah. ¿Cómo estás, Raúl? Ya nos habías hablado varias veces. Ya. Soy el de la foto que se mueve. ¿La de ¿La foto que se mueve? Sí, no sé. se había comentado que en un escritorio... Ah, ya, mi hermano, palpa. sí, ya me acordé. Sí, es cierto. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Que cuando vinieras a Guadalajara, pues aquí tenías donde llegar. Muchas gracias. Bueno, tienen donde llegar. Muchas gracias. Lo voy a tomar gracias. en cuenta, eh, porque no hemos ido a Guadalajara últimamente. Pues cuando gustes. Oye, fíjate que sí estoy viendo eh, eh, la transmisión de hoy muy diferente a las, a las regulares. Excelente. Realísimo que tengas esta variación. Considero que es muy nutritivo y quería compartirte mi punto de vista. Sí, sí, claro. Fíjate que hace muchos años hubo un presidente, digo no quiero caer en política, que eh, tuvo una visión muy interesante. Se observó a sí mismo como un total ignorante y se rodeó de gente que era experta en materia. No digo nombres, pero sí te puedo decir que para esa época el peso estaba muy por encima del dólar. De hecho, era el tipo cambiario. Incluso fue demasiado avanzado para su época, porque fue el que desarrolló a la primer mujer médico cirujano si partero, creó la UNAM, creó un palacio para las bellas artes y muchas otras cosas que pues a lo mejor México ya olvidó. Pero eh, una cosa importante que hizo este presidente en su momento fue el establecer una imagen de un México moderno, de un México vanguardista ante el mundo. Y pues esto se perdió. Yo siento que estamos en este momento en una etapa de transición en donde el mexicano está buscando, y no nada más el mexicano, eh, el latinoamericano en general, está buscando su identidad, su lugar en una globalización y pues bueno o sea probablemente a ti no te tocó pero en mi época cuando salíamos a jugar tochito a bandera a la calle con una grabadora escuchando motley crue escuchando este a ronnie james dio eh, todavía podíamos tomar agua de la llave sí sí cierto. Sí, y ahorita pues ya está <risa> sí. prohibido no no o sea ahorita ya no se puede creo que sí estamos demasiado influenciados por otras culturas a las que consideramos superiores porque de alguna manera nuestro sistema educativo ha tenido mucho que ver, eh, digo, ¿cómo explicarlo? No, no, no presentándonos a nosotros mismos como inferiores, sino como, vaya, como un poquito fuera de una eh, modernidad como tal, y si te fijas, si tomamos esto como parámetro para compararlo con aquella época de principios de este siglo que te estaba describiendo, pues como que sí se perdió por ahí el paso, ¿no? Oye, eh, estaba pensando también, recuerdas no sé si tú sepas, pero en algún momento no recuerdo el presidente hubo una Navidad que quisieron cambiar a Santa Claus por, por este, Quetzalcóatl es decir, la misma tradición de Santa Claus, pero eh, quisieron poner que Quetzalcoatl tra traía los regalos. Sí, me imagino, digo, sí. algo escuché, o sea, en lugar sí. de, ya me imagino, en lugar de, este pues, del pavo de Navidad, que eran unas quesadillas de Huitlacocha. De <risa> de y en lugar de sidra, a lo mejor te pache, ¿no? Sí, sí, sí fue, fue un, una Navidad, hubo una Navidad en donde no vino Santa Claus a México, vino Quetzalcuat a dar los regalos. Ahorita les voy a mostrar imágenes. Hay imágenes. Sí, sí no bueno, yo recuerdo una Navidad en donde no vino Santa Cruz a mi casa, pero eso fue porque pues, <risa> sí me manchó un poquito en la escuela, pero amén de, eh, sí siento que ahorita tenemos nosotros como la generación de hierro el reto de convertir a esta generación de cristal en una generación, en una generación de cuarzo. Eh, ¿A qué me uh -huh. refiero con esto? seguramente pues tú salías a la calle, te llegaste a caer, te llegaste a lastimar la rodilla o alguna cosa por el estilo, simplemente en la, en la escuela o, en la, o caminando alguien este, pues te daba el, el golpe con el hombro o alguna cosa así y, y, y no estabas como los niños de ahora, no este, queriendo ir al hospital o queriendo ir a, a, a presentar una demanda o alguna cosa por el estilo, entonces... Eh, pues sí considero que ahorita lo que tendríamos que hacer es transmitirle a las nuevas generaciones eh, pues caray que, que, que, que la fortaleza de una cultura está en los miembros de esa cultura, no en lo que puedan imitar y adaptar de otras culturas. Digo, no sé si me equivoco. Sí, has visto que, o sea, los japoneses desde hace mucho ya está muy en, en la mente de, del mexicano, no sé si de Latinoamérica también, pero los chicos siguen mucho, mucho lo, lo japonés. Ya, sí. Pero fíjate que imitamos lo malo, o sea, imitamos lo cómodo. Te platico que en alguna ocasión la intención de correrme de la casa de manera elegante y me mandó un intercambio a Canadá. Y en ese intercambio tuve un roommate eh, uruguayo, uruguayo y otro nipón un japonés. Y este, no, pues la verdad sí se veía, digo, la, olvídate de la, de la fenotipia, ¿no? O sea, uh -huh. los parámetros de conducta de Takeshi y los de nosotros eran completamente diferentes. O sea, este cuate era súper mega chirre que te pero de manera natural. O sea, la disciplina que teníamos nosotros uh -huh. prácticamente era antes de un examen, ¿no? Y, y, y él no, él, él, él era el clásico que se limpiaba las orejas con precisos ojos. O sea, era, era otro rollo. Y pues... Yo lo veo, por ejemplo, con mis hijos cuando de repente estaban con la onda de, de, de, de querer copiar los patrones orientales y lo único que copiaban era lo, lo, lo, lo cómodo, era lo, lo... Ay, ¿cómo decirlo? Estaban pues, con la onda del Pokémon y cosas por el estilo. Entonces, caray, ¿por qué no copiar lo, lo positivo? O sea, Japón, te puedo decir que Japón tiene una historia muy, muy interesante y, y, y pudiéramos marcar un, un antes y un después a partir de Hiroshima y Nagasaki el Japón previo a Hiroshima y Nagasaki al pues es una, una cultura muy interesante, muy, eh, vaya, muy digna de admirarse, pero la que es digna de aplaudirse es la posterior a Hiroshima y Nagasaki, o sea, quedaron, sí. quedaron hechos añicos y ahorita son una potencia sí. cañón. Sí, sí, o sea, ellos en su pequeño terreno que tienen... Eh, han logrado cosas impresionantes. O sea, no puedo creer, no pudiera imaginar que harían un con, un, con un terreno latinoamericano. Sí. Ahora, te comento algo. Nosotros los mexicanos en realidad no tenemos absolutamente nada que envidiarle a esa, eh, digamos, ese renacimiento, a esa actualización o a ese refresh que tuvieron los japoneses a partir de Oshima y Nagasaki. Nosotros lo tenemos cada seis años, ¿Cuál? ¿Tenemos que, Pues sí, o sea, ese es, es renacimiento, ese ah. crecimiento, ese desarrollo, esa evolución. Cada seis años, cada que se va presidente, <risa> evolucionamos y nos, nos resurgimos de las cenizas del gobierno anterior. <risa> sí, sí, sí. Ay, sí, nos acaban, ¿verdad? Tenemos una, una destrucción total cada seis años. Así es. Tengo de repente algunos amigos fuera de México y, y la imagen que ellos tienen, en eh, la mayoría de, como mayoría de los que he platicado es el mexicano es sinónimo de solidaridad, te puedo platicar del temblor del 85 que me tocó vivirlo y me tocó estar de repente pues, ayudando a mi papá en algunas eh, actividades que tuvo repartiendo agua y cosas por el estilo, y en el del 2017 que también estuvo Garrafal y el mexicano insisto tiene eso la solidaridad el mexicano se levanta de la nada o sea, un ave fénix es un canario junto a nosotros Exacto. No sé si, es, si compartas mi opinión. Claro, es que, digo, de, depende quién seas y quién, quién, depende quién seas es la opinión, ¿no? Porque obviamente la opinión de todos es, es importante, pero no tiene que ser la verdadera o tiene que ser la falsa. Y creo que eso es lo que actualmente sucede en el mundo, que como si sí se respetan todas las opiniones. Al mismo tiempo se hace un caos cuando, por ejemplo, el Japón que hablas, se, se tiene una cultura, una forma de ser, una disciplina, y no es de ahí de respetar eh, la, la conducta de cada individuo, sino de toda una cultura. Entonces, por eso son así. Por eso son, son, son tan, eh, pues, que tienen muchos eh, valores, que tienen muchas cosas que... Pues que le pod podamos envidiar, ¿no? Muchos éxitos. Y el... Fíjate que con una pedrada le diste a dos a dos clavos, te explico. Eh, los japoneses son una, pues son una cultura que, que, que funcionan como colmena. O sea, un proceso productivo en Japón es muy, muy interesante porque están súper sincronizados, parece un relojito suizo. Sí. Y los valores que, se, que tienen los japoneses dependen de dos situaciones. La primera, la educación, que es buenísima, y la segunda, la cultura, que se transmite en casa. Exacto. Y, pues, a lo mejor, como que una de las dos, o las dos, nos están fallando aquí en México, pero si llegamos a superar eso, olvídate. Exacto, exacto. Y nosotros aquí en Latinoamérica, pues, es eso, que tenemos una dispersión en cuanto a, a cómo te enseñan, a las reglas, a la disciplina, y tomamos cosas de Estados Unidos, tomamos cosas de Japón, tomamos cosas de otras partes, y negamos mucho lo de nosotros también, porque sentimos que es menos, porque tenemos ese sentimiento desde siempre de sentirnos menos, y por eso queremos adoptar cosas de otros países para subir a esa plataforma. Pero fíjate que en alguna ocasión, platicando de este tema con un maestro en la universidad, llegamos a una conclusión. Esto deriva de la de la conquista. En la conquista, digo, sí fue muy sanguinaria, pero amén de el principal factor para poder conquistar estos pueblos latinoamericanos que utilizaron los europeos, fue el tu Dios contra el mío y el mío te gana. Es más, todos tus dioses en montoncito contra, contra el mío y el mío te gana. Y esto generó una sensación de inferioridad y una cierta admiración, llamémosla malsana, y voy a poner entre paréntesis el síndrome del malinchismo sí y, pues si, si si lo analizas desde esa a partir de esa de, de ese parámetro la historia que tú y yo conocemos que es la de México la conquista pues marcó un antes y un después claro claro él tienes razón en lo de la religión llegaron y nos impusieron su religión y nos dijeron esta es la verdadera esta es más que todas las que tienen ustedes y sus ídolos de piedra, y demás, desde ahí, nos pendejearon y tenemos armas, y tenemos barcos. Bueno, de hecho, este cuando llegaron los españoles, se creían que eran dioses, exacto y entonces pues los estábamos viendo como algo superior a mm -hmm. nosotros, porque pues era algo nuevo, fue un choque oncológico muy interesante que derivó en lo que, pues en lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Exactamente, pues bueno, muy interesante estas cosas, a ver si otras personas se animan a a decir, sí. Y decir otras otra opinión, ¿no? Porque pues aquí veo en los comentarios que hay personas que dicen ¿Y qué tiene que me guste lo japonés? ¿Y qué tiene? Claro que, que nos pueden <risa> también decir también su opinión, claro que sí es, es bien recibida. Y como os digo, pues aquí es la opinión de cada quien y no estamos en lo correcto ni en lo incorrecto. Simplemente es lo que vivimos y lo que nos parece. Claro, ah, no, claro. Oscar. Te mando un abrazote y este lo externo y, y, y, y repito, o sea, tienen a dónde llegar aquí en Guadalajara. Me hago mucho gusto saludarte, no quiero excederme del tiempo que te pones ego. Y pues bueno, ojalá que alguien más se anime a, a, a hablar. Claro, mi hermano, sí. un abrazote, gracias. Bye. Bye. Por ahí, Rebeca, me estaba. Ah, qué interesante. Me estaba comentando. Sí, pero ahí, Rebeca estaba comentándome que lo de la criptozoología y de la ufología, que a mí me gusta, que igual lo tomé de países extranjeros. Sí, si todos podemos consumirlo de todos los países, ¿no? Pero déjame acabar la, la, esta, la idea, porque sí tiene razón, pero por eso yo estoy construyendo eh, la criptozoología mexicana, por eso, precisamente por eso, porque pude ver que en otros países la criptozoología se desarrolló y en México consumimos criptozoología europea y de Asia y demás. Y nosotros en México lleno de cultura, lleno de historias, lleno de territorio y no tenemos criptidos Por eso estoy construyendo eso, precisamente. Es para, más, ahí estoy es más. deberíamos todos y conocerlo de todos los países, conocer todo para apreciar precisamente lo nuestro. Porque así es que se, se conoce o no. Sí, el gusto, por ejemplo, que, que tengamos gusto por otras cosas, sí. ¿Por qué no nos puede gustar? Claro, claro que nos puede gustar. Pero el, eh, debemos, creo, que debemos aportar nosotros también. Uh -huh. El mundo está avanzando. Nosotros debemos aportar a ese avance del mundo y jugar en el mismo juego y tener las mismas oportunidades y, y ser parte del crecimiento porque parece que nosotros nada más estamos al pendiente de cómo es que crezcan para que nosotros los sigamos, para uh -huh. que nosotros consumamos. Y me refería a eso de los monstruos y del backroom, porque es verdad, gente, van a desaparecer nuestros monstruos, nuestros fantasmas, y van a quedar estos estos que estoy presentándoles y que parecen tan risibles, pero que si la mayoría les gusta y la mayoría les cree, y la mayoría los considera como reales en su imaginación. Uh -huh. Olvídense, ¿eh? Esos son los monstruos, esos son los fantasmas que se quedan. Porque claro que quien tiene ese poder puede construir y hacer en este mundo lo que quiera con, con el poder. Exactamente. Dicen que vuelvas a lo de los backrooms. Sí, ya, uh -huh. ya regresé, ya regresé a los de back, a los backrooms. Dice, hablamos, sí, claro, ¿no? Hablamos un idioma que ni siquiera es nuestro, conste digo todo. Claro, claro. Eh, bueno, ya como mestizos, pues sí, ya como mestizos, sí, el español es nuestro idioma. Quizá de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, pues claro que las lenguas que existían aquí eh, eran propias, eran de origen, pero pues ya nosotros somos mestizos y nos hacen sentir como los hijos, nos hacen sentir, y eso no es lo que nos han hecho, creo que el considerarnos como bastardos, porque eso es lo que seríamos, hijos bastardos, es decir, somos hijos no de la descendencia de origen, no de la unión de dos europeos, somos hijos bastardos, hijos tenidos con las indígenas, entonces desde ahí ya estamos maldecidos por decirlo así. Estamos maldecidos en ser menos en todo, en todo, mentalmente, físicamente, de todo. Somos menos o así nos consideran. Ya vimos ese pleito que tenían los españoles hace unos días con que insultaron por alguna forma a México y a otros insultaron a Latinoamérica, al al decir cosas malas de nuestros de nuestros países porque ellos se, siempre se han considerado se han considerado más y nosotros los aceptamos como si fueran más somos los hijos de Caín pero nosotros ya somos mezclas exactamente uh -huh. ellos nosotros somos mezcla ya bajé el camión, dice. Claro que sí, sab Sabadasha Miyagusuku. <ríe> Habla, hablando de, la, de lo japonés. Sí. Sabadasha Miyagusuku. Claro, sí <ríe> <ríe> claro que sí puedes hablarnos. Claro que sí puedes hablarnos. Vamos a esperar a que nos llame. Y bueno, yo creo que lo de. Lo de. Es que siempre lo de la, que apareció la creepypasta me. Me molesté, no es el tema del backroom. Desde que apareció el tema creepypastero, fue que sí. yo me encendí. ¿Y cuántas creepypastas ya no hay más así por ahí? Ya estamos invadidos de creepypastas. Sí, y es lo que repito: yo pudiera inventar una creepypasta, pero nadie me va a hacer caso, ¿entienden? Necesita ser un güero bueno que invente una pendejada de esas. Pues inventas en tom? tu imaginación también un güero que inventa una creepypasta. No, no, porque la cosa no pues es en la imaginación, sino plasmarlo en las redes sociales. Es decir, que los demás lo acepten. Hola, buenas noches. Pones a un güero. Buenas noches. Hola, ¿quién habla? Hola. Hola, ¿quién habla? ¿Cómo estás? Bueno. Hola, hola, hola, saludos. ¿Se ¿Sí se me escucha? Sí, sí, te escucho. Hola, primero que nada, muy buen tema el de ahora, sinceramente, con todo la, relacionado con lo que son los bathrooms y más el hecho de las apropiaciones culturales que hemos estado viendo en estos últimos años. Y algo que sí quiero decir es de que creo saber qué presidente se refería a la persona de la llamada anterior y realmente opino un tanto lo mismo. que este país realmente tiene tanta cultura, tantas cosas que es una pena que no se sepa aprovechar sí sí, sí. a mí todavía bueno. me, a, a mí todavía me puede que la gente de otros países que nunca ha venido a México piense que que vivimos así en serio en los cactus y demás que sí, que sí. Pues eso es un tanto el hecho de que así nos han estereotipizado por muchos años. Estados Unidos tiene nuestra visión de que somos charros que vivimos entre captos acostados y tomando el sol, o de gente floja, o España que cree que esto es una salva y que. Y es así como se les ha ido inculcando desde hace varios años y lamentablemente seguimos igual. Mm. Eh, lamentablemente es la imagen que tampoco. Nos favorece que algunos muestren, es decir, o tienen esa imagen o que es un país problemático, por tanto, el crimen, el narco de este lado. Eh, son pocas las personas que han mostrado algo bueno de este país o de esta, en general, de Latinoamérica, que lamentablemente el resto del mundo nos toma de una forma negativa de hecho mucha gente en España ni siquiera creen que México es un país tal cual piensan que somos parte de Estados Unidos <risa> sí, bueno, hay muchos errores de la gente cuando piensa en Latinoamérica, sí sí, piensan lo que somos Estados Unidos, o sea, igual tú muestras fotos de la ciudad de México, de Guadalajara de Monterrey, de ciudades grandes aquí de México, se las muestras a un extranjero y te dicen, eso es Estados Unidos no te lo creo que es México, que no son capilús porque está ya esa imagen de que nada más han traído y han llevado a... Uh -huh. de esa forma. Y lamentablemente no... Son pocos los que han hecho algo como para decir, hey, no solo somos esto, hay más en nuestra cultura. Eh, por ejemplo, con esto de que Disney, que se corrió meter para la película de Wakanda fuera de Fuera, que parte de que fuese Mexica, ni siquiera está tan apegado a eso. O sea, no es toman más un concepto base, pero no, ni siquiera muestran lo que es realmente esta parte de la cultura, o sea, ni siquiera se toman la decencia de hacerse una investigación o hacer algo bueno, y también es lo que molesta un poco, eh, con lo que son las expropiaciones culturales, ya ni se diga, con lo que quiso hacer Disney, con lo el día del día de muertos, o sea, arrebatar una cultura que es de nosotros, sí. para hacer dinero y registrarla, como si fuese nada más una marca, son cosas que de plano, pues sí enfadan y molestan, eh, México tiene unas culturas realmente hermosas, que no es una pena que ni siquiera la gente de aquí las haga apreciar. Sí, claro, no lo apreciamos porque como vivimos aquí pensamos que, no sé, no nos imaginamos porque, por ejemplo, vas a Francia, que yo no he ido a Francia, pero he visto mucho YouTube, y no tienen ni dónde vivir, están apretados, viven en un metro, en dos metros, es decir, no tienen lugar donde expandirse, no tienen sitios con recursos, etcétera y consideran a Francia, pues, un, un lugar como bellísimo, impresionante como para estar, pero la verdad es que no, no hay dónde, no hay dónde quedarse, no hay dónde vivir, no tienes posibilidades para poder eh, pagar también todos los, los los servicios que te brindan. Sí, eso sí lo tengo hasta cierto punto visto. Eh, anteriormente cuando estaba trabajando en una tienda de 7 Eleven, tuvimos visitantes de otros países, y algo que me di cuenta es de que hay mucho, que la gente de países de Europa de está de Asia Media, se vienen mucho para acá porque literalmente aquí lo que les cuesta un vaso de agua es una milésima de lo que les cuesta allá en su país de origen. Por ejemplo, tuve gente que venía de esta de Turquía, donde su moneda está a una un valor de su moneda de allá vale aquí como 1,20 y tantos pesos. Eh, es casi semejante su nivel monetario aquí. La diferencia es de que algo tan básico como una naranja una un vaso de agua, allá es mucho más caro que aquí. Eh, a lo que me refiero es de que realmente por parte de nuestro país tenemos muchos más recursos, mucho más que exportar que otros países de Europa, que países de Asia, que aquí es mucho más barato que a cooperación de aquellos lados. Sí. Eh, por eso es que se ha visto mucho movimiento de aquel lado para acá y por lo mismo es de que o sea, también tratan de meter sus marcas acá como para decir, hey, pues también nosotros tenemos que ver. Eh, pero al final de cuentas también no. Por ejemplo, Corea dice, igual, luna, aguacate ya en Corea te anda costando en 200, 300 pesos. Yo me quedé sacado de donde. O sea que está caro, pero no tan caro. Sí, exactamente, es carísimo. Cosas que tenemos aquí, que lo podemos tener al alcance de la mano, en Japón, uh -huh. por ejemplo, que es carísimo, ¿no?, lo de las frutas. Sí. Ah, no, sí, una simple sandía, o un melón, que aquí te puede costar 50 pesos, allá básicamente es un regalo como para decir, tengo dinero y puedo regalar esto, porque es una cosa muy cara, que casi no se da de aquel lado. Y lamentablemente no hay aquí para poder realmente explotar lo que es el, lo que tenemos aquí porque otros países que sí tienen menos han salido adelante por ejemplo volviendo otra vez a Japón que es un país que la mayoría de sus recursos los tiene que comprar del extranjero y aún así ha sabido eh, alzarse después de una catástrofe como el Nagasaki, como es que aquí en México o varios países de Latinoamérica que tenemos los mismos recursos que tenemos muchos más recursos que esos otros países no podamos salir del hoyo en el que estamos no hay realmente conciencia de la gente de ello sí. muy bien muy bien dices que nos hablas de dónde <risa> Perdón, hablo de guadalajara también de guadalajara ahora hoy es la noche de los guanatos <risa> De los zapatillos, De los zapatillos, Oye, ¿y a ti te gusta algo de otro país, por ejemplo? Para ser honesto, sí. Uh, como todo en adolescencia me encantaba la cultura japonesa. Hasta la fecha sigo estudiando parte de mitos japoneses, que es algo que me gusta. Ah, okay. ¿Por me ejemplo? gusta mucho lo que son. Sí, sí porque También lo que es. Perdón, ¿Mm? por, perdón por interrumpirte. Ese es un buen ejemplo y para preguntarte, ¿no? ¿por qué te gustó lo de la cultura japonesa? Que en realidad estás hablando como de anime, ¿no? En primera instancia, ¿eso fue lo primero que te gustó? ¿Y cómo fue que te Ese gustó? fue, sí, pues, ese fue realmente mi primer acercamiento a lo que es la cultura japonesa, pues. Uh, eh, antiguamente, cuando existía el canal de Animas aquí en México, llegué a verlo, me gustó, y comencé a verlo ya cuando... cuando Podíamos tener internet y me puse a buscar más. Había en términos que no comprendía hasta que me puse a investigar. Y ahorita te diría que lo que es el anime o el manga, lo tengo como en segundo o tercer plano. Porque me gusta mucho lo que son los temas de los yokai, lo que son los temas de los dioses japoneses, lo que es el tema de la historia de Japón, eh, su cultura, su forma de respeto. Eh, Principalmente sí fue una entrada en lo que fue el anime, pero realmente hubieron aspectos que vi en ese lado que quise realmente saber cómo es que lo era realmente. Y bajo la misma investigación fue que me gustó me gustó y realmente terminé terminó gustándome la cultura japonesa. Eh, lamentablemente, por ejemplo, el nombre que tengo en YouTube, el segundo nombre es un nombre japonés, que quiere decir cambio de vida o cambio de aspecto. El primero no me preguntes porque hasta la fecha no tengo idea de qué libro fue el que lo leí Y me arrepiento de no haber guardado ese libro Sí, ok Sí, bueno, en, en tu caso es eso, ¿no? De que como a todos yo creo que les gusta lo japonés Entró por el anime, por las caricaturas ¿Sí? ¿Sí? Y en este caso tú ya te desarrollaste en cuanto a lo que es la cultura japonesa en general pero pues en la gran mayoría sí se queda con lo del anime, ¿no? Sí, realmente, pues, eh, quieras o no y te lo admito. Sigo viendo a veces alguna que otra anime, alguna que otra serie que me llame la atención, pero porque a veces, o por lo menos en mi punto de vista, siempre ha sido un escape de esta realidad a otra cosa que de plano, pues, no sé, lo que tengo que estar viviendo aquí día a día con la cuestión de la inseguridad, con la cuestión de... Eh, tratos con la gente con incluso familiares que para mí fue un escape completo hacia otro lado que luego me digo por qué ¿Por, por qué hice eso si podía empezar a investigar de mi propia cultura y que hay cosas que realmente me gustan y a pesar de que no he tenido el tiempo que he querido para poder seguir investigando de aquí de la cultura de méxico eh, bueno, lo mismo, hay cosas que realmente son bastante bonitas aquí, como para decir por qué estoy viendo esto de otro lado si tengo esto yo aquí. Sí, aquí dice la, los comentarios que es una moda. Mm, pues no sé, no sé si, si realmente, yo creo que nos conquistaron, fue una forma de conquista, ¿verdad? por, por las caricaturas y el anime, la verdad. Pues sí, fue una moda al principio, porque al principio era eh, lo nuevo, lo novedoso, algo que está completamente alejado de las cadenas americanas, eh, principalmente eso. Porque como que ya hubo un tiempo en Estados Unidos, aparte de lo que fue la huelga de escritores, de que era material muy soso, material muy básico, muy ya visto una y otra vez, que llegó al punto del aburrimiento que cuando entró algo nuevo, en este caso lo que fue la cultura japonesa con lo que es el anime, cuando entra el anime, entra el manga, llama la atención por ser algo nuevo y novedoso. Te digo algo, un poco al mismo estilo. Eh, tengo mi madre y mi, una de mis tías, se creen coreanas porque les gusta lo que es el las doramas. Porque es lo más, es lo más semel, similar, lo más semejante a lo que es una novela aquí en México. Pero como está contada de otra forma, les llama la atención. Y es un poco lo mismo. Comienza como una moda y de ahí se han ido a poner a escuchar música, que buscar películas y demás. Y es un tanto, o sea, comienza como una moda y luego pues, la gente comienza a irse a seguir buscando, seguir viendo y a ver creer más, saber más ¿cuántos años tiene tu, tu tía? tu, tu, tu mamá y tu tía dijiste que se creen <ríe> coreanas coreanas eh, mi no. madre tiene 43 años, 44 años ok, no es no tan grande no, y mi tía anda un poco por el mismo rango de edad es tía postiza, no tía eh, es la amiga de la mejor amiga de mi madre, así que por eso le digo tía este, pues, sí, porque hablaste de los doramas. Fíjate que, fíjate cómo los chicos por el anime, pero el dorama, por ejemplo, en las plataformas como Netflix, ya llegó también para, ¿Sí? para las personas mayores, y les ha gustado. Yo también he, he escuchado mucho eso de lo del Corea, que los doramas están pegando muy fuerte. Es que volvemos a lo mismo. Eh... No sé tu caso, pero por ejemplo aquí que lamentablemente tenemos a la Televisa y Tarazteca produciendo novelas que nada más cambian el nombre y los actores y es la misma cosa y llegamos al punto de que se enfada uno de ver la misma trama contada con otras personas que cuando nos muestran algo similar que en este caso sería un drama porque al final de cuentas es eso una novela visual una novela contada. Pero por el hecho de que es extranjera, por el hecho de que mezclan su propia cultura, que para nosotros es ajena y extraña, nos es curiosa, nos llama la atención y, oh sorpresa, nos gusta. Y el mercado, la gente que trae ese producto, ve que les gusta y comienza a querer comprar más y más hasta comenzar a producir. Que es lo que ha estado haciendo Netflix, HBO y demás plataformas que nada más han estado trayendo producto porque a la gente le gustó, porque es algo diferente. Todo puede empezar como una moda, pero al final de cuentas les gusta porque es algo diferente a lo que ya estamos acostumbrados, que también ese es un punto a resaltar. Uno ya está acostumbrado a una cosa, prueba algo nuevo, ve algo nuevo, es lógico que le va a llamar la atención y hasta le va a gustar porque está algo fuera de lo común que ya ha vivido. Sí, muy bien, muy bien mi hermano, pues te agradecemos que nos des tu opinión y que hoy te hayas animado a hablar. Te gustó el tema y dijiste voy a hablar. De hecho es la segunda vez que hablo contigo. La semana pasada ya había marcado y como apenas iba saliendo del trabajo cuando pude prender el teléfono para poder ver si estaban transmitiendo, eh, de hecho ya tenía ganas de hablar para contar una evidencia que tuve hace bastante tiempo, pero vi del tema que estaban hablando y quise pues poner mi granito de arena en todo esto. Creo que sí, mi hermano. Bueno, te mandamos un abrazote. Hasta. Jalisco, esperemos vayamos pronto por allá. Igual espero por aquí verlos pronto y aquí son bienvenidos. Bye. Saludos. Uh -huh. Hasta luego. Hasta luego. Estaba viendo un video recientemente y decía que sucedía que eh, las escuelas tienen el mismo sistema de no sé cuántas décadas que porque en las escuelas se educaba para ser este, trabajadores, para ser eh, obreros. Que esa educación que se nos da es para que nosotros sigamos con la forma tradicional para ser sí. obreros en, en una sociedad. Sí, estamos atrasados yo creo en esa educación. Por ejemplo, en Japón tienen Yo una creo, educación diferente, supongo. Exacto, ¿no? refuerzan, creo que es en fin Finlandia, ah, sí. que refuerzan es más eh, lo que le gusta a cada estudiante, porque ellos dicen que ninguno es igual, o sea, todos son diferentes. Entonces, que no a todos hay que enseñarles más matemáticas, que no a todos hay que enseñarles la biología, que no a todos y me parece excelente. No sé si los demás opinen lo contrario pero a mí me parece excelente que se refuercen más, o sea, obviamente si sí estudian esas materias, pero les refuerzan más, es en lo, en, las, en, las, eh, en lo que más les gusta, ¿no? Si a uno les gusta que el arte, entonces uh -huh. les refuerza más el arte, si a otros así, y debería ser así en todas partes, o sea, pero es nosotros estamos muy atrasados en ese sistema educativo de hace, uf, porque a nosotros nos está enseñando lo de que nuestros abuelos, tatarabuelos, y eso ya no es lo mismo, ya no... Sí, imagínate de cuántos años, o sea, nos empezamos a estudiar, creo que desde los cuatro, bueno, si entramos al kinder, creo que, yo no sé, de niños, pero creo que desde los cuatro hasta los veintitantos. Sí. Todos esos años de estudio uh -huh. y realmente sales a una competencia. Exactamente. Garrafal y con poco o nada de herramientas. Neta. Sí exacto, por un lado dices está bien que estudien porque si no si están brutos, pues imagínate sin estudiar cómo estarían sí, pero yo digo que sí hay que modificar sí, el, hay que la, modificar la, la forma de, sí. de la educación, pero no les conviene a los gobiernos, no, porque nos quieren ver así como animalitos trabajando, así con los ojos así tapados y que sigamos haciendo lo mismo de todos los años, yo digo que la educación básica, así de leer, de todo esto sí es necesario, pero ya cuando se es ya, ya chicos de 10, 11, 12, yo creo que ya ahí ya debería empezar a cambiar todo porque son chicos que se aburren aprendiendo cosas que no les gusta. ¿Y cómo van a aprender? Entonces yo no, no sé. Ahorita esta generación es totalmente de videojuegos. Es diferente, sí. Yo veo a mis sobrinos, veo a los niños, en todos lados tienen el celular y juegan y juegan no, y, y juegan. son supremamente distintos, son generaciones distintas. No, no, hay que, no podemos comparar. Por ejemplo, yo hablaba una vez con mis uh -huh. abuelos y mis abuelos decían, ¿cómo ha cambiado los tiempos? Ya los niños son muy diferentes. Obviamente, a ellos les, les, los golpeaban para, para aprender. Sí, sí, cierto, sí. Y los Respecaban. papás aceptaban eso los papás aceptaban sí eso que les peguen eh, O sea, maestros. los maestros les pegaban a los sí, niños la verdad, sí. hasta la época de mi mamá que, que empezaron a, a, a concientizarse concientizarse que eso no estaba bien pero entonces imagínate tenemos lo mismo la misma educación de nuestros abuelos y tatarabuelos entonces no sí no son no somos las mismas generaciones que que antes y ahorita los chicos que vienen tampoco o sea, ya muy ya ya son muy diferentes me enojo, pero me gustaría ver este. Se movió. Uh -huh. No manches otra vez. Sí, son otra vez. Lo mismo de ayer. Pero no sé qué sea. Me, me molesta, o sea, sinceramente, pero a la vez me gustaría ver el, el resultado final, ¿no? Es como cuando, como ver los partidos de la selección mexicana. odian al director técnico, odian a los jugadores. No le iba a México, eh, sí tenía cariño por, por México, obviamente, pero quería ver cómo terminaba el mundial. Así me gustaría ver cómo es que se transforma todo esto. Eh, tuve la oportunidad de estar en diferentes épocas y, y todas aquellas fueron muy, muy bonitas, muy padres, llenas de cosas geniales. Y la verdad, si hubiera cosas buenas en esta época, muy buenas, muy buenas, eh, yo la valoraría también. Pero la verdad es que no me hallo, no me encuentro, no me parece que haya cosas tan buenas. Creo que los videojuegos serían una de las cosas muy padres, muy geniales que hay. Yo creo que los videojuegos. Y algunas otras actividades que han evolucionado. Pero... No es, no es lo mismo, si sí estamos viviendo como pensábamos en el futuro, como con niños y computadoras, pantallas y, y, y realidad virtual, que es a lo que nos estamos dirigiendo, realidad mm -hmm. virtual. Y es más, lo del, lo del COVID nos obligó a eso también, o sea, que los niños estuvieran estudiando una virtualidad y todo ah, eso, sí, entonces sí. también. Y pues sí, todos los tiempos... Son diferentes Tienes razón, o sea, esto de, de ya estudiar desde casa, desde trabajar desde casa, se generaron muchos, muchos nuevos empleos, muchísimos nuevos empleos, sí. pero eh, a la vez, pues nos nos encerramos, sí. eh, y ya no estamos saliendo, yo, yo estoy acostumbrado a ya no salir, no salgo nada, no salgo a ningún lado, y puedo pasar días aquí, y ya estoy acostumbrado, pero yo creo que tú resientes un poco, ¿no? de que no salgamos yo te pregunto, vamos a caminar, mamá uh -uh. pues no, pues no yo, yo ya tengo no 15 años ya 15 años en las pantallas es decir, con computadora con teléfono, con el internet y pues este ya es mi estilo de vida, es mi mi forma de, de trabajar de crear pero sí, hay que salir, al menos que el sol <risa> Mira cómo será de impresionante que han cambiado las cosas, que en Colombia la gente tenía que ir a trabajar, salían a trabajar. Y ahora lo del trabajo virtual ya se convirtió en que el trabajador que se iba a trabajar todos los días ya puede pedir que eh, dos veces por semana pueda trabajar en su casa, ¿te imaginas? O sea, ya no le dicen nada. Sí, Alejandro Rodríguez. se turnan y ya. Dice, además el tiempo de capacitación ha cambiado como, por ejemplo, 10 a 30 segundos. Por el, por el eso, el éxito de TikTok como plataforma de entretenimiento, por eso está enfocada a las nuevas generaciones. Uh -huh. Ok, cambió, por ejemplo, además el tiempo de captación, de captación. Ah, o sea, sí, en 10 o 30 segundos tienes que, es como lanzar un speech, ¿no? Que tienes que llamar la atención, gustarle a, a quien te va a comprar, en un speech de cinco segundos, de cinco minutos. Aquí en TikTok es rapidísimo también por segundos. Y entonces eso nos hace vivir rapidísimo. Y la verdad, ¿cómo vivimos sí, de rápido? Muy rápido. Vivimos rapidísimo, ¿Qué? los días se pasan, se pasan y se pasan. Sí. Y parece que van volando. Parece que. Sí, sí, sí. Y esto ya no es, no es lo mismo, no es lo mismo. que Yo pensaba que ay, tan bonito los, los abuelos antes se conocían y así para siempre, ¿no? Se quedaban los dos juntos, y, pero hoy en día las relaciones se destruyen eh, en menos de nada, precisamente por, por, por, por, por, por toda esta tecnología que hay. O sea, es, es también un estrés, ¿no? También alrededor. Sí, puedes llegar a más personas con el internet sí. y conocer más personas... Y eso sí te hace en algún momento caer en infidelidades como lo, como lo estamos viendo. Sí, horrible. O sea, ya eso también es así. Sí. Cambió todo eso también. Uh -huh. Rebeca está enojada conmigo. Me está como atacando. Tranquila, Rebeca. Es que a lo mejor le gustan las cosas de Estados Unidos o de Japón. No, no. Yo, y ese es mi, mi pensamiento. Esa es mi idea. Eh sé que en lo personal estoy en lo correcto, pero sé que en lo general no tendría por qué estar yo en lo correcto, solamente es un espacio donde me estoy, este, estoy tratando de sacar todas mis frustraciones y platicarles lo que yo pienso, porque obviamente de acuerdo a cada edad eh, vivieron diferente y tienen gustos diferentes y conocen cosas diferentes. Entonces a lo que a nosotros nos, nos parece de muy alta calidad, como un Pedro Infante, a las nuevas generaciones dicen, ¿Quién es ese señor? ¿No? ¿Quién es? O sea, a mí, tráeme a Bad Bunny. Y obviamente nosotros vamos a vomitar, pero tienen razón, pues es lo único que ellos han conocido, en una época diferente. Entonces, por eso es por eso es lo que yo digo, no, no es que sea la verdad, solamente me estoy... este ¿cómo se dice aquí cuando me estoy desahogando? Me estoy desahogando. Cada, cada quien le puede gustar lo que sea, ¿eh? lo que quieran, y pueden sentirse de este país o de otro país como Chabela Vargas, o pueden sentirse binarios o no binarios, <risa> binarios. o pueden este, identificarse como elefantes o no elefantes. Ya este es un mundo tan abierto, tan abierto, ya muy abierto, que pueden hacer y creerse lo que ustedes quieran, pueden decir yo no me siento mexicano porque no hay fronteras en el mundo, me siento perteneciente al mundo, todo es todo es correcto, todo es correcto, sí todo el mundo le gustan diferentes cosas entonces pues, dice Carlos es me gusta ver el escorpión dorado Ay, me va a dar asco, vomitaré también Dice, ¿dónde está esto? Oye, sí me estaba toqueteando, ¿verdad? Sí me estaba toqueteando, perdón, no me di cuenta. De un mundo raro como José Alfredo Jiménez, como, ¿qué? Conviene el aire en gas natural. María Luña, ¿cierto? Por eso me embriago. Dice, mira, me dije, saludos, todos la que tengan una excelente noche, buen tema, de sea, ya nos están corriendo, hoy nos están corriendo ellos, así de, ya váyanse a dormir. Necesitan un descanso, ya váyanse, vamos a recibir esta llamada. Hola, hola, buenas noches. Hola, hola. Amigo, amiga, ¿puedes este, bajarle a la transmisión para que no se encimen la llamada? ¿Para que nos puedas escuchar directamente del teléfono? ¿Eh? Dice Adriana, que cómo haces para tener tan lindo cabello? ¿Yo? Eh, nada. Así eres, ¿no? Sí, sí es que así, así no, es. No, nada. Así es su. Me gustas cambiar, siempre, me gustas cambiar siempre de shampoo. Nunca utilizar el mismo porque siento que siempre usando el mismo como que se me deteriora el cabello, entonces siempre lo voy cambiando, cambiando, pero no, el resto no Pero en creo. realidad así es, ¿no? O sea, desde que naciste es, es así tu ¿Sí? cabello, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí, no ah, Eso este, es, es por raza este, Amiga que, le, Adriana Eso es por raza Adriana bueno, Ahora sí que a algunos nos tocan unas cosas A otros les toca otras cosas <coughs> Dice oh, ¿Has visto que en Tailandia y en Japón Han adoptado la cultura chicana? ¿Sí? ¿Sí viste como los cholos chicanos De Los Ángeles, California? Hay varios videos aquí en YouTube, está interesante Sí, Manuel Sánchez Sí, he visto que en Japón hay algunos grupos que adoptaron la pues la forma del chicano del chicano este, californiano y eh, sí sí sí los he visto o sea, me parece muy curioso porque pues es la cultura en méxico estadounidense hecha hecha por japoneses entonces sí es muy extraño es muy raro Sí lo he visto Sí he visto que lo adoptaron los japoneses <risa> Sí, es negro. Mi cabello es negro. El electrónico dice que bueno, gente, si ya nadie va a hablar, eh, pues yo creo que nos vamos a descansar porque vamos a ver Acapulco Shore, porque como todo es todo aquí es aceptable y respetable, vemos esa porquería de Acapulco Shore. Ay, ¿cuándo es hoy? A mí, sí. me gusta. a mí me gusta. No porque... eso, no No, a mí eso. me gusta. Pues, ¿Qué hago? A mí me gusta es por los escándalos y las peleas que se arman. De resto, pues... Sí, es, un, sí es una basura, pero... Pues es una de las pinches basuras. Pero... Pero, pero me gusta verlos porque me divierte cuando se pelean. De resto, pues... Que acabamos, estábamos peleando por la cultura, porque el... el, el este... Por tener buenos. Y yo creo que la mitad de educación aquí lo voy, pues. y demás, y terminamos como. Ya nos vamos porque vamos a ver Acapulco. Sí. Sí, fue, sí, fue, sí fue una mm. cochinada <ríe> lo que hicimos ahorita. Sí. A mí me encanta Head and Shoulders. Tengo Caspa, dice Eduardo Maldonado. Ese champú me gusta. Ese lo, que, ese lo voy a comprar ahorita. Dice <ríe> <ríe> Yandro, estoy intentando llamar. A ver, llama Yandro. Me aguanto un, unos minutitos más para que alguien llame, porque hoy hubo muy poquitas llamadas. Acapulco ¿Vas a short? ver a Kareli Ruiz Oxlack? ¿Vas a ver? ¿Dónde? ¿Dónde va a estar Kareli Ruiz? ¿En Acapulco Short? No creo, ¿verdad? ¿En serio? ¿Crees que apa aparezca yo que Acapulco sí, Short? Yo creo que sí. No manche, no, no creo. Sí, yo creo que sí. O a lo mejor luego la mete, ¿no? Le no Pagará un dineral, pues claro, yo creo que sí. ¿Quién sabe? Pero si ya estás escuchando que estamos hablando de banalidades asquerosas, Dalia me pregunta que si me plancho el cabello. Ah. Pues me lo plancho para salir, pero no muchas veces no tengo necesidad porque es tan liso. A mí me gustaría tenerlo así con ondas, pero no. Ah, Juan Osano dice que veamos el video que me mandó. Ok, lo vamos a ver y, y nos vamos. Pero primero tenemos una llamada. ¿Quién habla buenas noches? Hola, hola. ¿Quién habla buenas noches? Uy, pero ¿cuál será Juan? Bueno, bueno, bueno. Hola. Hola, saludos. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Desde Argentina, San Antonio Areco. Saludos, mi hermano. ¿Cómo te llamas? Luis. Bien, Luis. Saludos. Platícanos. ¿Qué nos quieres decir? No, felicitarlos por el programa. Siempre lo miramos acá en familia. Muy lindo el canal. Ay, qué padre, eso. Mm -hmm me motiva y me pone nervioso a la vez por tanta cosa que digo. <risa> <Sí>. <risa> eh, estaba escuchándonos con respecto a la virtualidad. Sí. Bueno, eh, si bien es, me escuchan. Sí, sí, aquí te sí. escuchamos. Aquí te escuchamos. Sí, bueno, es, es bueno, pero por ejemplo, lo que yo observo que, en cuanto a las compañías de servicio, o que ha disminuido la calidad en la atención, dado que mucha gente trabaja desde la casa. Sí. No, al no ver supervisores o jefes que están eh, controlando, la atención ha disminuido mucho en cuanto a la atención. Sí. Lo mismo ocurre con, bueno, acá en Argentina, lo que estaba hablando con respecto a, al estudio, los estudios, sí. eh, que una cosa es la educación y otra cosa es el adoctrinamiento. En Argentina se utiliza mucho, los colegios estatales se adoctrina mucho a los chicos desde chicos, con ideas políticas. Ah, eso no ¿Ven? lo sabía. Y, y, y no está bien, no está bien porque, bueno, yo creo que, y más en, en tempranas edades, en donde ellos tienen que tomar decisiones cuando sean grandes, sí. pero lo adoctrinan, ya de chiquitito le hacen leer libros de determinados políticos, o le meten ideas en la cabeza, y eso produce después con el tiempo, no sé, creo yo, a mi modo de, a mi humilde modo de ver. No es bueno para un chico. ¿En la Argentina siempre ha ganado el mismo partido, por ejemplo? Bueno, hoy fue un hecho histórico porque la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada por... Eh... Sí, ahora está el frente de todos, que es el kirchnerismo. Ajá. Eh, no sé cómo hay un pequeño delay de ser por... Sí, bájale, bájale a la transmisión porque estás escuchándonos por la transmisión, entonces va más lenta y nos escucha solo por el teléfono. Como es, eh, decía que, bueno, ya estamos a día miércoles. Eh, ayer martes, ayer martes, la expresidenta, actual vicepresidenta de la Argentina, eh, que acompaña al presidente Alberto Fernández fue condenada por eh, administración fraudulenta al país Uy. Eh, y tiene otros juicios más lo que no se le pudo aprobar es la asociación ilícita pero sí, eh, la, aparte de la condena de seis años de prisión la condenaron eh, perpetua, no puede ejercer nunca más un cargo público de ninguna índole Oh, wow, no puede ser. Eh, o sea que de por vida no puede ejercer, no puede ocupar ningún cargo más político, así que ahora no sé qué decisión se va a tomar eh, con respecto a, a la vicepresidencia que está ocupando en este momento, si se le va a pedir la renuncia o no. Ok, eso fue ayer. Ayer martes y fue un hecho histórico en la Argentina porque mm -hmm. eh, ya hace más de... 10 años aproximadamente, que se viene denunciando a esta mujer con irregularidades y, y delitos y, bueno, y causas, cientos de causas que se le han caído, o ella misma ha hecho todo lo posible porque se caigan las causas, es, extorsionando jueces, eh, poniendo jueces de este, lo, del partido de ella. Oye, es un hecho de corrupción muy grande. Oye, y no toman por ejemplo, ahora los triunfos de Argentina para poder ocultar todo esto? ¿Cómo? ¿No ocupan los triunfos de Argentina en el mundial, por ejemplo, para poner una cortina de humo a lo que está sucediendo? Bueno, con respecto al mundial, es una gran cortina de humo. Eh, de hecho, estamos viviendo un momento histórico acá en la Argentina en bueno. cuanto a los precios es imparable, no tienen un control, ya no se puede... Cada vez crece más el índice de pobreza, cada vez más gente pobre, cada vez más chicos viviéndose en las calles. La educación está con un deterioro grandísimo, pero es impresionante cómo crece a una velocidad impresionante la pobreza. Y no estamos, lamentablemente, es muy triste lo que voy a decir, pero vamos camino, camino, si esto sigue así y no hay un, un cambio radical en el país, vamos derecho a, a parecernos a Venezuela. No, no. Esperemos que no suceda Colombia eso. Colombia también. Uy. Qué desgracia más grande. Es muy, es muy, muy triste. De hecho, eh, no sé lo que va a ocurrir el año que viene, el 2023, es un año electoral, eh, la oposición está haciendo mucha fuerza, está proponiendo, están saliendo nuevos candidatos, no sé, ojalá que los argentinos todo, tiremos todo para el mismo lado y se termine esa famosa, que no sé si ustedes en México lo, lo han escuchado, la famosa grieta que hay, porque si sos peronista, si sos radical, si sos de un perón, pero... En definitiva, toda esa grieta daña al país, porque nos estamos haciendo daño uno con otro. No, qué terrible, eso suena a que puedes pasar una tragedia y poder ver otro sí. éxodo como sí. el de Venezuela. Bueno, de hecho, eh, estaba muy preocupado el actual presidente Alberto Fernández, está muy preocupado, y también eh, los políticos de la oposición, por la gran migración de jóvenes a otros países, como México, España, Italia, Estados Unidos. Es impresionante la cantidad de jóvenes que emigran todos los días. Y es una tristeza porque es el futuro de un país, la juventud. Montones de chicos jóvenes con ya título universitario, todo, y no se quedan en Argentina, han migrado a otros países. Y eso nos da mucha tristeza. Sí, por ejemplo, si vemos el, eh, eh, a Venezuela, no sabemos ni para cuándo puedan restablecer su, su gobierno, su moneda, su vida, y han salido tantas personas de ahí, y pensar eso de igual, Argentina sería... Igual, igual te comparto algo, eh, lo que observamos acá, por ejemplo, miramos lo que es la cultura, ¿no? La gente que viene de Venezuela, Argentina, y que están instalados en Argentina lo que es la cultura del trabajo que tienen ellos trabajan se ganan su sueldo viven bien Argentina los recibió con los brazos abiertos y los argentinos que tenemos todo porque es un país rico en todo viven, la mayoría de la gente vive de planes de planes sociales que el gobierno le da Uy. le pagan por tenerlo y por tener hijos le pagan por esto que la tarjeta alimentar que el aguache que bueno, todo lo que te puedo imaginar en planes sociales, todo eso sale del Estado. Y, y la gente cada vez fomenta más la vagancia, porque nadie trabaja, cobran planes. Hoy no sabía eso, ¿le dan eso a los venezolanos? No, no, no, por eso te decía, Mira lo que es la cultura de un país de a otro. Ajá. La gente de Venezuela que salió de su país y sí. vino hacia Argentina, sí. son súper trabajadores. Ellos trabajan, ellos no piden nada al ah, gobierno ah, okay. de Argentina, ellos trabajan. ¿Qué diferencia con el argentino? Que acá tenemos todo para explotar, porque es rico en todo Argentina, en ganadería, en, en minería, eh, hay campos, millones de miles y miles de hectáreas sin explotar, tierras vírgenes que nunca fueron explotadas. Y bueno, pero en vez de agarrar, el, como yo digo, la pala y salir a trabajar, sí. no, le da una pala y sale todo corriendo. Acá oh. es preferible y van a cobrar planes. Y sí. eso es muy triste porque no tiene un no es como que el mismo gobierno le saca el incentivo a la gente. Claro, claro, entonces nada más están viviendo de, de lo que da el gobierno, pero ¿esto se va a terminar? Y sí, desgraciadamente encima todos esos fondos salen también, muchos de esos fondos salen de, de ANSES que es eh, un organismo donde sale la plata para pagar a los jubilados, todo. Así que estaba, es muy delicado el tema en Argentina, sí, bastante delicado. Eh, ¿Cuándo se podría ver claro qué sucederá con Argentina? ¿Para cuándo? Ya tendremos un panorama mucho mejor de... Y del mira, no es muy alentador el panorama, es si bien la oposición está planteando... Eh, hay mucha gente de la oposición que están reconociendo también sus errores cuando ellos fueron gobierno, pero eh, están hablando de muchos años, tal vez yo no lo vea, mi hijo tampoco los vea, eh, tal vez las nuevas generaciones que vengan, para salir con el país adelante y ponerlo en condiciones como tiene que ser, sin que se roben nada, trabajando honestamente, decentemente, y tirando todo para el mismo lado pero es muchísima la corrupción que hay. Uy, terrible, terrible esa noticia. Sabía que había problemas en Argentina, pero desconocía lo que sucedió el día de ayer, y pues el panorama que nos estás platicando, te agradezco por compartirnos eso. Sí, igual de toda manera es un... Te este, digo que es una noticia que alegró a muchísimos argentinos, porque, bueno, esta mujer se creía con una impunidad total, eh, se creía intocable, se creía que ella nunca le iba a pasar nada con la justicia, de hecho manipuló muchas veces la justicia, cosa que un gobierno no puede hacer porque la justicia es independiente, pero utilizó todas sus herramientas políticas como para bajar jueces, poner uno, sacar otro, poner un fiscal, eh, bueno, todos los recursos legales que existen, eh, los usó a su favor para no ir a juicio, pero bueno, por fin ayer se hizo justicia y esta mujer fue condenada a seis años. Y bueno, bueno y con el, el agregado, con el plus, de que de manera perpetua nunca más puede ejercer ningún cargo público. Ya, ok, pues bueno, vamos a esperar qué sucede allá en Argentina y pues te agradecemos que nos hayas platicado y que nos hayas llamado, que... Okay. El, el tema te haya gustado, hoy, hoy hablaron personas diferentes, porque cambiamos el tema, seguro, porque hablamos de otra cosa. Y pues qué bueno que te comentaste. Sí. Y otro, otro día los llamo para contarles experiencias paranormales personales. Perfectísimo. Uh -huh. Muchas gracias. Bueno, eh, que Dios muy bueno el canal, sigan así y éxitos. Bye. Gracias, buenas noches. Descanse. Buenas noches. Siempre sí, en Argentina es tarde, allá salían las tres sí. de la mañana, tres sí. de la mañana, siempre... Maru siempre hace el esfuerzo de vernos. Yo, yo digo que, bien. Yo Creo que Maru va a vivir en México. Dice que vive en Argentina, pero no puedo creer que Maru se desvele tanto. Pues le gusta ver aquí en la ¿Crees que se desvele tanto? Maru, Maru termina yendo a sí, dormir cuatro o cinco de la mañana todos los días... Dice, sí, son ¿por, las cuatro. Porque no, hay gente que le gusta la transmisión y hacen el esfuerzo. Dice, Las cuatro de la madrugada, dice, señorita, what's her name? What's, what's her name? Son las cuatro veinte, oh. dice Eduardo Maldonado. ¡Eh! Ya voy, pues, allá, Oslan. 20. Pues ya <risas> cállale todos a México. Hay un chingo de terreno, está grande. Está grande. Si los de Qatar hicieron todo su país en puro desierto, pues, que no acá. Los de que están llenos de todos los cerros, están llenos de casas, hay un chingo de espacio. Aquí poblamos nuevamente, hacemos el país más poblado del mundo. La India, la India y China son sí. los más poblados del mundo. Sí. Estados Unidos, creo que también, pero porque Estados Unidos es muy grande entonces ya vamos a dormir gente corazón ya mucho, ya tengo sueño ya es hora, es la una de la mañana, son las cuatro de la mañana, mañana platicamos, ah, mañana hablamos de otro tema de, de terror, tema. no voy a prometo no irme no te tanto. No, prometo <risa> no irme a enojarme y que, que los gringos y que los políticos y que la educación, prometo que mañana, mañana hablamos de temas paranormales pues, Hasta luego descansen.